Hola María, ¿qué tal? Hola Laura, Espera, se ve Hola, bien. sí, perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, oye, ya estoy viendo que se está conectando la gente, qué guay. Perfecto. Eh... ¿Qué tal? ¿Qué horas en Perda ahora mismo? Son las 10 de la noche. No sé. <risa> ya a punto de dormir. Punto. Ya. Sí, ya estaba a punto de irme a dormir, la verdad. ¿Estáis haciendo horario OSI o horario español? No, yo español no hago ya, no, no, no. Yo me, voy a dormir, yo me voy a dormir rollo ahora a las 10 o así, 10, a veces 9 y media, 10 y media, yo que sé, algo así, y me levanto rollo a las 7, 7 y media. O sea, realmente has adelantado la hora de irte a dormir, pero la de levantarte es un poco igual, ¿no? Bueno. Bueno, día, yo en España me levantaba mucho más tarde. Bueno, oye, nada. Mientras se conecta la gente, bueno, ya hay bastante gente por aquí. Eh, dejamos si quieres unos minutitos para hacer la presentación y tal, porque es verdad que son las cuatro en punto ahora. Pero, pero bueno, mientras tanto, oye, estaría voy a contar un poco nuestra historia, ¿no? Porque bueno, para que la gente lo sepa, María y yo somos amigas de toda la vida. Lo que pasa que Australia nos volvió a unir. Otra forma, ¿no? Entonces, bueno, sí. yo allá por 2014 o así me fui a Australia, estuve una temporada allá, luego volví a España, luego volví a ir y en una de esas, obviamente, pues yo le contaba las maravillas a María de Australia y María es una persona que le encanta viajar y siempre ha tenido esa inquietud, ¿no? Y en un momento determinado decidiste venir a Australia y ahí empecé. Bueno, me a... convenciste. Te convenciste, me convenciste. sí, te convenciste. Vente, que te va a gustar mucho, que este sitio es para ti y al final, mira, te visita y me quedé, pues ya llevo, en verdad serían seis años ya. Imagínate. Bueno, cabe destacar que nosotras empezamos viendo en Byron Bay y eh, bueno, eso, o sea, María vino, eh, yo empecé a trabajar en YouTube Project porque también sabéis que casi todo el mundo que trabajamos en YouTube Project hemos sido previamente estudiantes y hemos vivido en uno de los destinos que ofrecemos, en este caso, nosotras, Australia, ¿no? Y eh, bueno, pues ahí María vino, luego también empezaste a trabajar de colaboradora, ¿puede ser? Sí, empecé primero a trabajar de colaboradora. Exacto. de colaborador de Binomé, que como sabéis el colaborador es la persona que cuando lleváis a Australia os va a recibir, os va a ayudar a hacer como ¿no? los primeros pasos en, en, en vuestra tal, que luego contaremos todo, y eh, bueno ahí empezaste a trabajar y ahí también conociste a Glae ¿eh? también estudiante sí. de YouTube Project estudiante que yo fui su listener en su día, y también vivía en Australia y también empezó a trabajar en YouTube Project entonces, ahí os conociste y ahí pues surgió <ríe> la historia de amor sí, y... sí, sí y bueno, por, por acabar con esto ya, eh, vosotras vivíais en Byron Bay, bueno, tú en Byron Bay, ahora en Sydney, y ahora eh, por cuestiones de la vida, por la, la Universidad de Agla y tal, las dos habéis ido a vivir a Perth. Así que nadie mejor que tú para contarnos todo sobre. Un poco Perth, de pensando, todo, ¿no? pero realmente sobre Australia, porque has tocado todas las ciudades. Sí, podemos comparar un poco, pues eh, ahora que estoy en Perth, hablaremos sobre todo de Perth, pero la podemos comparar con otras ciudades que yo también he estado, pues he estado en Byron, claro. Gold Coast, Sydney, Melbourne, ¿no? Brisbane. Claro, bueno, perfecto. Mira, ahora que ya bueno hay bastante gente, eh, os contamos. Primero que nada, gracias a todos por haberos conectado a este webinar. Eh, vamos a hablar sobre todo de la ciudad de Perth en este caso, pero vaya, como os comentamos, vamos a comentar todo en general sobre Australia, luego también vamos a hablar con un estudiante, entonces bueno, para conocer un poquito cómo funciona todo, seguro os viene genial. Eh, primero que nada decir que solamente por participar al evento, pues tenéis como promociones especiales, ¿vale? La gente que queréis estudiar 24 semanas, tenéis el, el workshop plus gratuito, que sabéis que bueno, os pues vamos a recoger el aeropuerto, os damos la tarjeta SIM, tenéis el servicio del colaborador gratuito que es la persona que os recibe allá y os explica cómo funciona la búsqueda de alojamiento, búsqueda de empleo, os ayuda un poco a dar vuestros primeros pasos. Además también será la persona que, bueno, en cada ciudad hay un están encargados de organizar eventos y bueno, os invitarán a todos los eventos con la finalidad de que conozcáis gente que hagáis un poco de networking eh, tenemos el grupo de WhatsApp en todas las ciudades que sirve mucho de apoyo entre unos y otros pues por ejemplo yo llego oye yo busco casa alguien me puede ayudar o alguien sabe de algo busco trabajo o este sábado nos vamos a que vamos a ver todos el atardecer a tal sitio, no sé, es una forma también de conocer gente vale esto por una parte el Welcome Pack eh, luego una cosa muy guay que tenemos ahora nueva es el, el Job Ready Program. ¿vale? Entonces, antes de que o cuando ya tengáis el vuelo para Australia y tengáis ya el colaborador asignado, os pediremos también el currículum porque así lo podemos enviar a alguna agencia de contratación de empleo y os conseguimos una entrevista por estudiante. ¿vale? Seguramente pues habrá algunas que salgan, otras que no, pero vaya, el, el ir ya con una entrevista... Concertada desde antes que llegar, desde antes de llegar Sé que a muchos de vosotros os va a dar tranquilidad Con lo cual está genial ¿vale? Y luego también súper especial Promo este mes eh, Por estudiar 24 semanas tendréis el 40% Del visado gratuito vale YouTube Project eh, Os descontará 250 dólares Aproximadamente Con lo cual pues, es un ahorro importante Y pues para la gente que estudiáis 12 semanas Ahí tenéis el Welcome Pack Plus gratuito Con el, el Job Ready También Vale, entonces, bueno, hechas ya las presentaciones y la introducción, María, va, cuéntanos cosas, ¿qué, qué nos puedes contar sobre Perth? ¿Cuánto tiempo A lleváis ver. ahí ahora? Vale, empecemos por aquí. Eh, llegamos en febrero, hmm. lo que pasa es que estuvimos una semana... En, a, ahora ya no hace falta para la gente que vengáis nueva, pero nosotros cuando llegamos había como siete días de cuarentena. Entonces tuvimos que estar eh, siete días de cuarentena cuando llegamos a Western Australia. Entonces, mmm, luego, claro, luego lo que pasó es que los papás de Aglae viven en, aquí. Es una cosa muy rara, pero los padres de Aglae viven aquí. El, su padre es chef y su madre es pastelera y trabajan los dos juntos y están viviendo en una isla enfrente de Perth, que se llama Rondes Island, ¿no? Y trabajan ahí. Que por cierto, dicen que necesitan gente para trabajar, pero vamos, que están desesperaditos todo el mundo. ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, luego hablamos del trabajo, sí. Entonces estuvimos como dos semanas eh, viviendo con ellos en la casita de la isla. Y mm. bueno, mientras tanto estuvimos buscando, pues, casa aquí en Perth y tal, hasta que encontramos una que nos gustó y ahora pues ya nos hemos mudado. y vamos aquí pues como unas mmm, dos, tres semanas ya en, instaladas. Qué Está bien. Guay. Sí. Oye, oye, María, y por ejemplo, una cosa de la que podríamos hablar importante, ¿cómo ves tú el tema de alojamiento? Tú que has vivido en Perth comparado con otras ciudades. Vale. ¿Cómo? ¿Qué, qué diferencias A ver, has A ver, el tú tema... Tú? Sí, el tema del alojamiento de Perth. Eh, Perth es una ciudad que es básicamente es la ciudad más aislada de, del mundo, ¿no? Del Está mundo. Muy sí, es lejos. verdad. Entonces, claro, es una ciudad bastante grande, pero no es, no es una ciudad a lo mejor como el, mm, Sydney o Melbourne, que es como el CBD, el centro de la ciudad, es muy grande, ¿no? No, uh -huh. este, el centro de la ciudad es muy pequeño y lo que es es muy extensa. Uh -huh. Todos son como zonas y barrios. Por lo cual, eh, la, tú si encuentras casa en un barrio, de normal los barrios que vienen a ser como pueblecitos pequeños, pero todos pegados, ¿Eh? ah, tienes de todo, ¿no? Tienes de todo. Entonces yo lo que he visto aquí, estamos en una, nosotros hemos encontrado casa en una zona que se llama Scarborough, que también es una zona de, justo de la playa, delante de la playa, y es una de las zonas donde más estudiantes vienen a vivir, porque una de las escuelas con la que también tenemos acuerdo nosotros, pues está justo aquí, ¿no? Entonces, um, yo recomiendo siempre buscar la casa cerca de la escuela, o sea, si vuestra escuela está, por ejemplo, en Scarborough, pues buscar el alojamiento en esa zona. Si está vuestra escuela está en el centro de la ciudad, pues buscar um, un alojamiento cerca de la, o sea, en el centro, ¿no? Muy cerca de la escuela, porque al final la vida la haréis ahí. Porque Perth lo que tiene es que son distancias muy largas, y sí que es verdad que hay transporte público, pero no es un transporte que sí que hay buses hay trenes no puedes cogerlo pero tarda entonces y no como aquí, quizá como melbourne que sí que el transporte público es súper guay está todo súper claro. conectado y tal claro o sydney que tiene buses todo el rato no aquí como es tan amplio a lo mejor con coche de una zona a otra ya tardas media hora pues imagínate mm. con transporte público tardarías el doble entonces yo recomiendo 100% buscarle el alojamiento donde tengáis la escuela y también buscar el trabajo donde tengáis la escuela y donde vayáis a estar viviendo, porque al fin y al cabo aquí donde yo vivo es que se hace vida, es que tienes la playa, tienes restaurantes, tienes tiendas, tienes de todo, no, no hace falta que te vayas al centro de la ciudad para vivir. En cambio, la gente que tenga la escuela en el centro de la ciudad, pues yo recomendaría que se quedaran en el centro de la ciudad. ¿Tú, oye, ¿tiene algo que ver con, por ejemplo, Golcós, que también es una ciudad que está como alargada y también tiene barrios, o en, en el fondo Golcos está todo mucho más cerca, no? Sí, yo creo que sí que es un poco parecido en ese aspecto, ¿no? que Golcós también es alargada y tal, pero Golcós también eh, tiene el, tranv, el tranvía, lo une todo, y es, mucho, es muy fácil eh, bueno. el transporte público en Golcos, yo creo, pero sí que es verdad que estas, estas ciudades que son más alargadas y tal, si, tienes, si vives por la zona en la que tienes la escuela y haces, vas a hacer la vida, mucho mejor, mucho mejor. Yeah. Y después el tema del alojamiento, eh, sí que es verdad que Perth es una de las ciudades más baratas mmm, en tema de alquiler. ¿no? Es, uh -huh. es verdad que este último año o estos últimos meses ha, ha subido las, los alojamientos en toda Australia porque han subido. Cuando yo empecé a buscar casa con Aglae aquí en Perth, estaban casi a la mitad del precio de lo que están ahora. Pero aún así es mucho más mmm, económico ¿no? que mmm, Sydney o Melbourne o incluso Byron Bay, que es un pueblecito muy pequeño, pero que ahora las casas están o pues las habitaciones se han disparado. Nosotras, mmm, hablando de precios, hemos encontrado una casa casi delante de la playa por 540 dólares a la semana. Que en Byron, yo por ejemplo, en la casa en la que estaba viviendo estaba 750, ¿sabes? Bien. O sea, ya hay una diferencia y esta casa que tenemos es bastante grande. Tiene tres habitaciones, un salón grande, una cocina... Un claro, cabecito. para que los estudiantes se hagan una idea, eh, sería pagar unos 200 dólares a la semana por una habitación claro. cerca de la playa, compartiendo con tres personas. Entiendo que es una casita con a lo mejor un pequeño jardín, o sea, no es un, un apartamento, sino que es una casa, ¿no? Sí, es una casa, claro, tienes un jardincito, Hay algunos, aquí también hay algunos que son pisos, y puedes encontrar un piso, una habitación en un piso, mm. o una, no. Y de, de, pero de normal sí, unos 180, 200, puedes encontrar una habitación fácil a la semana, mm. no como a lo mejor otras ciudades que los precios son más altos. Claro, yo te diría que por ejemplo, ahora en Byron una habitación individual ya costaría como los 250 dólares semanales, y más, ¿no? más, y más, depende de la zona donde vivas. Claro, yo me acuerdo que cuando sí. nosotras vivíamos en Byron hace cuatro años, ahí pagábamos 180 a la semana, 200 como mucho, 200 ya era mucho, ¿no? Sí. Realmente, Obviamente los precios han subido en todo el mundo de todo, pero bueno, que en PER todavía el coste claro, alquiler no, no ha subido lo, lo, tanto. Sí, lo que me han comentado también gente que ya que vive aquí, ¿no? que hemos conocido, que ya conocía, que ahora se han movido aquí, Um, es que ahora las casas están subiendo porque al tener las fronteras cerradas eh, Australia, al haber ni tanto tiempo, ¿no? los australianos no han salido y se han quedado todos aquí, entonces el, las casas han, como, han disminuido ¿no? el, el, yeah. la disponibilidad, claro. ¿no? pero ahora que han abierto fronteras y ya van, van a volver a viajar, van a haber yeah. más casas, con lo cual si hay más yeah. casas los precios bajan, y sobre todo hay claro. ver que muchos australianos se van, se van a Bali, se van al sudeste asiático muchas veces y no, y no están tanto aquí, ¿no? Entonces, yeah. eh, es un sitio que yo creo que es mucho más económico que, la, que el otro lado de, de Australia. Claro, también comentar para poner en contexto a los estudiantes que, como bien decías, perdes la ciudad que está más al este de Australia, no, al oeste, perdón, una ciudad súper sí. aislada, entonces... Nosotros, eh, o, o lo que yo he visto después de todo este tiempo en YouTube Project, es que todo el mundo va buscando Sydney, Gold Coast, Byron Bay. A lo mejor la culpa es también, no sé si nuestra, porque siempre mostramos un poco en redes que, que dónde va la mayoría de personas que siempre van estos destinos. Obviamente yo no cambio Byron Bay por nada, yo viví la experiencia de mi vida en este lugar, entonces yo soy una enamorada, pero es verdad que cuando una persona se plantea dónde ir a Austra en Australia, Perth tiene la gran ventaja. Primero esto del que el tema alojamiento, que hoy en día es más fácil encontrar casa que en otros destinos y más barato. Y luego también el uh. tema de los hispanohablantes, no porque es verdad que como todo el mundo vamos a Gold Coast, Brisbane, Sydney y tal, es verdad que hay muchísimo hispanohablante en general, mientras que en Perth todavía a día de hoy creo que quizá te vas a encontrar. A, no hay a tanto. Esto, ¿no? ¿Cuál ha sido tu impresión sobre esto? Claro. Pero, Sí, totalmente tienes razón. Además que, claro, todos tendemos a ir hacia la otra costa, ¿no? de, de Australia porque está todo. Tú quieres ir y una claro. vez que vienes aquí y estás súper lejos de casa, pues quieres investigar un poco el país. Y es verdad que de Perth a la otra parte, yo el otro día cogí el avión y eran cuatro horas y media. Yeah. Que está lejos. Pero claro, qué ha pasado que aquí, pues no viene es lo que dices tú. No viene tanta gente, no vienen tantos hispanohablantes. Sí que hay, porque los hay, pero no hay tantos, ¿no? Yeah. Entonces, uh, si claro, como es tan grande, pues no todo el mundo vive en la misma zona. Cada, estamos más yeah. esparcidos, entonces te obligas un poco más a hablar en inglés, que eso también es pues, hmm. un positivo, ¿no? Sí, total. Que también comentar a la gente que en el fondo las escuelas de inglés normalmente en todas partes está la política de, de English only. Dentro de la escuela de sí. inglés estamos obligados a hablar en inglés, también cuando vayáis a buscar alojamiento, pues oye, si encontráis una casa con un chileno y con un mexicano y otra con uno de Nueva Zelanda y con uno de Australia, pues oye, elegid la casa claro. con el de Australia porque le vais a dar al inglés mucho más, o sea, al final hay que saber también un poco, ¿no?, dónde moverse y cómo hacerlo para juntarte lo menos posible con, con gente que hable tu mismo idioma, claro. depende, cada uno vive la experiencia como, como quiere, ¿no?, pero o pues si tu intención principal es aprender el idioma, pues eso también es interesante. Claro, también es la actitud de cada uno y lo que cada uno quiere hacer, ¿no? Pero vamos, mm. um, sí, aquí en Perth pues la verdad es que hay mucho menos español que los hay, eh pero um, hay menos. Y sí, también otro, otro punto positivo de Perth, a comparación a lo mejor de, de, del resto de Australia, es el tema trabajo. Sí que es verdad que ahora en Australia pues, están todos buscando trabajadores mmm, porque no lo tienen, pues, debido a las tierras de fronteras, ¿no? Mm. Pero eh, aquí sobre todo, si ya, ya lo era, porque Perth es una zona regional, sí. si ya lo era, que ya necesitaban ahora todavía más, ¿no? porque hay mucho menos gente que está viniendo. Es, Perth es una, es una zona minera, entonces todo aquí busca mucha gente de trabajo de ingenierías. Ya no es tanto el hospitality, que también lo hay, pero aquí hay mucha gente que consigue trabajos más cualificados, aunque vengas de fuera, ¿no? A lo mejor en el resto de Australia. Y aquí te dan mucho la oportunidad de, de quedarte después. Buscan mucho, la, te dan mucho la, la ciudadanía. Consigues la sí. ciudadanía, bueno, o la, la residencia, ¿no? Si encuentras sí. un trabajo cualificado que es de lo tuyo, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando con varias, varios... No bueno, sí, algunos estudiantes y otros eh, españoles también, también están por aquí y han conseguido sponsors y, y la PR eh, a raíz de que han encontrado trabajos de lo suyo que estaban buscando aquí, ¿no? ¡Qué o sea, guay. Que Aquí quizás hay un poco más de todo. También al ser una ciudad como más aislada, necesitan trabajadores en todos los sectores, no solamente en el turismo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando llegas y no sabes mucho inglés, lo más fácil es en el sector del turismo, sí. porque, pues se necesita, ¿no? Pero si eres un poco más espabilado o espabilada y mm, has, estudiado, has, has estudiado alguna carrera o te has dedicado a hacer algo y sabes que aquí mm, necesitan trabajo de eso, te puedes, te puedes hacer hueco perfectamente, incluso conseguir un sponsor. Conseguir la residencia es mucho más fácil también porque es zona regional y te da más puntos luego a la hora de, de pedir la skill visa. Total, pero bueno, sí, claro. También explicarle a la gente un poco eso, ¿no? que en el fondo a, hablamos con muchísimas personas, diferentes perfiles, hay mucha gente que va solamente a aprender el idioma para tres, cuatro, cinco, seis meses y luego se vuelven a su país de origen y hay gente que se va un poco con, el, con el, la esperanza de decir, ostras, yo primero aprendo el idioma porque obviamente es la vía para empezar, porque sin un inglés avanzado es muy complicado encontrar un trabajo cualificado, pero una vez ahí, pues eso, recomendaros, la ciudad como tal, porque es una ciudad con muchísimas oportunidades y la gente que busca una residencia a largo plazo, pues te da más ventajas. O sea, lo tienes más fácil que si a lo mejor te vas a Sydney, que es a lo mejor donde va todo el mundo y hay claro. muchísima, más, muchísima más gente. Sí, y también como es, yo creo que también es un territorio, es muy grande el territorio donde estamos, uh -huh. ¿no? Y está mucho menos explotado que toda la, la parte del este, ¿no? Entonces aquí eh, te vas un poco más hacia el norte, un poco más hacia el sur y tienes unos paisajes impresionantes. Es que es, es impresionante todo, ¿no? está Pues eso, es, hay mucha más naturaleza. Naturaleza hay en toda Australia, ¿no? Pero esta está como menos, mucho menos explotada es, es y a mí, sí. por ejemplo, y yo todavía no he estado, voy a ir pronto, que lo sepas, pero me da la impresión como, eh, o sea, yo soy muy fan, ya lo he dicho, de la costa este y tal, y nosotras hicimos el recorrido de Byron Bay Sydney en coche, me da la impresión como que esa zona es mucho más igual, a pesar de que son 10 horas en coche, lo vi todo muy similar, mientras que en la costa oeste creo que el contraste quizá puede ser mucho mayor, ¿no? Sí, no sé, es lo sí, que yo me creo que imagino. Sí, sí. Aún, ya te digo, que aún hemos visto... Muy poquito, ¿no? De aquí porque llevamos mm. muy poco tiempo, pero sí que yo me he dado cuenta de eso. Sobre todo porque también estás más, más en el desierto, ¿no? Eh, sí, y total. entonces tienes una, un, un contraste brutal entre paisajes. Y es muy, es muy guay eso. Qué guay. Sí. Oye María, y ahora que ya por fin hemos empezado los eventos, ya que hay muchísimos estudiantes que han llegado estos meses, sé que el sábado hicisteis una barbacoa amper, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Qué, sí. ¿Qué tal los estudiantes? ¿La gente ha encontrado trabajo rápidamente? ¿O sabes más o menos cuánto les pagaban la hora? Cuéntanos un poquito sí, sobre mira, esto. Sí, eh, mira, lo, todos los que han venido, de hecho, mm. la semana pasada vino uno y ya estaba trabajando. O sea, es que están trabajando todos porque han encontrado trabajo. Pues el mismo día que han ido a repartir currículos, ya les habían salido como dos o tres sitios de, para trabajar. O sea, es que están todos desesperados. Y bueno, nos han dicho más o menos trabajando en Hospitality, que es donde la mayoría está trabajando, pues unos 28 dólares la hora les están pagando. Está súper bien. Sí, más o menos 28, sí, sí. Está súper. Sí, sí. Y la verdad super. es que aquí los eventos necesitamos que venga más gente para darle vida yeah. a ver. Oye, porque sí que es verdad que éramos poquitos, pero no como no, a lo mejor, ¿no? Gold Coast, Sydney, que son un tropecientos mil, ¿no? Aquí éramos poquitos. Yo estaba acostumbrada a Byron Bay que también éramos poquitos, pero éramos bien, ¿no? Un número bien. Aquí sí que es verdad que, bueno, están llegando la gente y tal, aún no han llegado mucha gente, pero somos poquitos, entonces eh, pues yo invito también a mucha gente que venga, ¿no? A los estudiantes porque, porque es un sitio que guay. Se tenemos cosas... Claro, claro, claro. A mí me gusta el ambientillo. <risa> se nota. Y luego, lo que habías dicho tú, Laura, también voy a ser colaboradora de, de aquí, de Perth, que ya lo ah, bueno. verán, Iron, y ahora lo seré en Perth, porque la colaboradora de Perth se va a España unos meses, me voy a quedar yo también, y luego pues estaremos las dos. Qué guay María, qué guay. Oye, pues yo también en relación a lo del trabajo que hemos, estábamos comentando, también quería decir que esta semana justo a mí cuando llegan todos los estudiantes, bueno, siempre os escribimos a ver cómo ha ido la llegada, cómo estáis y tal, y a mí siempre me gusta como hablar con vosotros por WhatsApp para que me contéis la experiencia. Y justo esta semana he hablado con una chica que estaba en Byron Bay, que ella va a hacer un curso de inglés y un curso de Childhood and Education Care, que son los cursos que, que te piden aquí para ser profe de guardería. Y me dijo que, que justo encontró una casa... La de su casa con la que compartía, conocía a la profesora del Childhood Center de Byron Bay y le dijeron enseguida que, que se fuese a trabajar allí al cole porque necesitaban eh, gente para trabajar. Y dice que solamente le han pedido como el COE, la matrícula del siguiente curso que va a hacer de Childhood y ya ha empezado y le están pagando 27 dólares por hora. O sea, ha, ha llegado y ha encontrado trabajo de lo suyo como súper rápido. Tiene un nivel de inglés intermedio. Lo que pasa que primero va a hacer un curso de inglés también para mejorarlo. Y luego eso. Luego hablé con otras chicas que están en Golcos y también trabajo el segundo día. Se han inscrito sí. en una agencia de organización de eventos y también me dijo que no sé si les pagaban eh, como 20, también sobre 27 la hora o así. Y luego con otra chica en Brisbane. Es que justo he hablado con, los tre con las tres de estos días que ha encontrado trabajo de, ca de cajera como en un sitio de estos de Takeaway de sushi, de los que había Byron mm. que íbamos cada día casi, eran súper baratos, y le pagaban 25, 20 por hora las tres primeras semanas y a partir de las tres primeras 25%. O sea, que hay muchísimo, muchísimo movimiento de trabajo. Yo siempre le, le, le animo a todo hay el mundo mucho, porque sí. es algo que a todo el mundo le da miedo, ¿no? Obviamente, el llegar y decir, ostras, ¿dónde voy a trabajar? Voy a encontrar... Mi nivel de inglés a lo mejor no es tan alto, pero, o sea, es como mejor momento que este. Yo creo que no lo ha habido nunca en la vida. Sí, sí, sí no, no, no. Aquí también en Perth están todos desesperados. O sea, es que necesitan gente porque es que hay algunos locales que tienen que cerrar porque no tienen trabajadores yeah. ¿sabes? en plan de pues eh, cierro solamente abro cuatro días a la semana porque el resto de días pues lo siento tengo que darles un festivo a los que están trabajando porque no pueden trabajar cada día sabes les, mm. les falta les falta gente es que les falta gente por todos lados entonces sí, yo sí. creo que es una buena oportunidad eh, para venir sobre todo aquí también en Perth buscan mucho el tema de ingenieros por lo que he dicho porque es una zona muy minera y necesitan y quieren gente cualificada, sobre todo de, de ingeniería, que eso también, pues mira, para todos los ingenieros, si quieres una oportunidad laboral que sea de lo vuestro, Perth es una muy buena ciudad para venir. Pues sí, porque antes también he dicho que mucha gente va primero con la idea de estudiar inglés y luego volver, pero también hay mucha gente que va con la idea de primero de estudiar inglés y luego sí, una sí, cosa sí. lleva a la otra, encuentran trabajo y luego la gente termina quedándose, ¿no María? Sí, sí, sí, como yo. Bueno, yo he cometido un error, que siempre lo digo, que es que no estudié inglés cuando llegué, ¿no? Y eso yo creo que es un poco fallo, ¿no? Yo luego estudié un curso de marketing uh, en Gold Coast, pero sí que es verdad que las bases del inglés, pues yo aprendí inglés pues de oírlo por la calle, ¿no? Esa gente mm -hmm. que a lo mejor dice, no, pues yo voy con la work and holiday porque tal, ya. Yeah. Pero luego los que van a clases de inglés van a saber mucho más que tú, ¿sabes? Que Se nota, tú ¿no? Has ido a... Se nota mucho. Yo te lo digo yeah. por mi experiencia y yo me arrepiento de eso, de, de no haber hecho un curso de inglés ni que sea, pf, no sé si, de seis meses ni que sea. Yo yeah. creo que eso te da muchos puntos luego, ¿eh? Ya, yeah, es verdad. Sí. Porque tú, María, primero hiciste un curso BED, en plan uno normal, luego hiciste la Bueno, sí, claro, la work yo primero holiday. lo que quería, sí, yo lo primero era, iba a visitarte a ti. En claro, lugar de verdad. sacarme el, el turista, pues me <ríe> hice un curso BED, pero muy cortito, era que me quedé hasta con las ganas. Luego hice la Work and Holiday y luego ya decidí quedarme más tiempo y estudiar algo que, que a mí me interesaba, que era pues, el, el curso de Marketing. Pero es eso, que me arrepiento, de. tendría que haber venido ya directamente seis meses por el inglés. Yeah. Yo, yo también eso lo suelo aconsejar porque mucha gente dice, ostras, eh, hago la work and holiday y mi nivel de inglés es bajo, pero me preparo el título y tal. yo siempre lo digo, si tienes, si te da tiempo por la edad y tal, creo que es mucho mejor primero viajar, no sé si cuatro, seis, siete meses, nueve meses con un curso de inglés y afianzar el idioma y luego ya aplicas a la work and holiday, porque en el fondo la work and holiday te va a permitir trabajar full time y si alguien busca trabajo cualificado lo puede aprovechar con un nivel alto de inglés. Claro, con un claro. nivel bajo, solamente vas a poder trabajar en hostelería. Claro, o sea, yo creo que a veces la Work and Holiday es un error que cometemos, ¿no? que es en plan de, ah, voy y hago dinero ya, pero si no sabes, si no tienes un nivel de inglés, si tienes un, un nivel de inglés intermedio bajo, tú puedes venir con la Work and Holiday, ¿no? pero luego no vas a encontrar nada un poco más cualificado, un poco más yeah. que te digan, oye, pues quédate, ¿sabes? Porque te va a faltar el inglés, sobre todo. En cambio, yeah. también, si vienen con, con. Cuando vienes con visado de estudiante, que a mí me pasó una vez, ¿no? Que yo estaba buscando trabajo en Byron de, de editar vídeos y tal, y me dijeron, ¿qué visado tienes? Y yo les dije, Work and Holiday. Y me dijeron, Lo siento, pero Work and Holiday, no. Si tuvieras estudiante, sí. Porque saben que a los seis meses te tienes, tienes que ir. Es verdad. Entonces tampoco quieren formar a alguien para que a seis meses se vayan. En cambio, los estudiantes, si ya se van a quedar, pues no sé si tienes un visado de nueve meses o saben que a lo mejor puedes. Alargar, ¿no? Y vas cogiendo yeah. un nivel de inglés guay, pues sí que también pues, te contratan más. Ya, yeah. yo también me acuerdo que cuando buscábamos trabajo eh, nos preguntaban eso, ¿no? En plan, ¿cuánto tiempo te quedas? Y, y tú, o sea, yo por ejemplo decía, yo tengo visado hasta tal fecha, pero mi idea es quedarme más tiempo. Entonces decían, ostras, pues vale, ¿no? Como que sí. ellos empatizaban con eso. Y, mmm, vale, oye, yo tenía aquí apuntadas unas cosas, pero creo que hemos comentado todo. ¿Quieres que respondamos algunas preguntas? Venga. Mira, por aquí Judith Araujo, la Judith. Eh, ¿Cuánto está el visado de estudiante? Mira, ahora mismo, eh, o sea, está habiendo un boom, todo el mundo se quiere ir a Australia. De hecho, el mismo primer ministro salió hace poco a decir que por favor fuese todo el mundo que necesitan personas para trabajar. Pero es verdad que eh, desde inmigración tienen tanto volumen que se están demorando bastante en los visados. Entonces nosotros ahora mismo estamos diciendo que el tiempo puede ser desde una semana hasta cuatro meses. Desde una semana, porque hay visados a los que aplicamos y los aprueban enseguida, hasta cuatro meses porque hay visados que no sabemos por qué motivo se están retrasando. Entonces no hay ningún motivo concreto. Tardan cuatro meses pero luego llegan aprobados. ¿vale? Pero decimos, ostras, hay mucha gente que ya me está contactando que me quiero ir en septiembre, octubre, noviembre. O sea, es el momento perfecto para empezar a tramitar todo, porque así lo hacemos con la calma. Además, siempre pensad que hasta que no tenéis el visado aprobado, tampoco recomendamos que os compréis el billete, porque en el fondo, bueno, os lo van a aprobar con el 99,9% de seguridad, pero, ostras, si te lo compras mejor con un seguro de cancelación o de cambio. Entonces, pues eso, cuanto antes tengas el visado, antes podrás comprar el billete y obviamente mejor precio podemos tener. Otro, otra, otra persona nos dice ¿es difícil hacerse autónomo en Australia? ¿quieres responder toda esta María? Sí, no es nada difícil de hecho el autónomo aquí en Australia se llama ABN A -B -N, y eh, nada te metes una, bueno la aplicación de My, es MyCoff ahora no lo recuerdo, pero bueno te, es muy fácil, teníamos un tutorial también nosotros ¿no? para saber sí, cómo solicitar el ABN Sí, es súper sencillo Sí, y nada, te dan un número y tú con eso ya puedes ser autónomo. Si no tienes que pagar impuestos, creo, ¿no? Con el ABN no pagas impuestos hasta que faltan sí, los 18.000 dólares, 18 dólares anuales. Hmm. Sí, es muy bueno. Y además, por ejemplo, eh, bueno, en esta charla supongo que habrá gente de Latinoamérica, también mucha gente de España, pero en España los que somos autónomos pagamos muchísimo dinero mensualmente solamente por el hecho de darte de alta. Y en Australia no hay ninguna sí, cuota mensual por lo tanto, pues es muy interesante sí vale, sí, sí. y por otro lado eh, mira María esta también para ti, mi pareja y yo llegamos en junio ¿cómo veis el frío por esa época? viniendo de Barcelona, sí, es... con, con la humedad ¿qué me podría recomendar? vale, esta, si me había olvidado si sí quería comentar algo del clima porque a comparación de, de la otra parte de, de Australia ¿no? aquí en Perth el clima es muy mediterráneo o sea, yo me he dado cuenta que es muy mediterráneo, no es tan húmedo como en el otro lado, como en la parte de Byron y tal. Es más, no seco, pero es más mediterráneo, ¿no? Como si estuvieras, pues no sé, en Barcelona, en Valencia, ¿no? En cualquier sitio de estos del Mediterráneo. Eh, es verdad que, sí que es verdad que a lo mejor en invierno, aún no, no he pasado el invierno, pero bueno, ahora por las noches ya está empezando a refrescar un poco, pero cuando te da el sol del día, hace calor, lo que pasa es que cuando baja la noche, bajan las temperaturas y es un poco más de fresquito, ¿no? Y no sientes esa humedad calurosa de, de por ejemplo, cuando estábamos en Byron o en Gold Coast o en Sydney, que también sientes esa humedad bochornosa y que dices, uff, no puedo más, ¿no? Hay gente que le gusta más la humedad, a mí no, y a mí el clima este de Perth me ha gustado bastante. Qué guay. Gracias, María. Um... Ay, ah, mira, Carlos Martínez, me parece interesante esta pregunta. He visto en vídeos y leído por internet que muchos jóvenes que terminan en Perth dicen que la ciudad es algo aburrida y con poco movimiento. ¿Hasta qué punto es cierto? Es cierto que todo cierra pronto y a veces parece una ciudad fantasma. Yo quiero hacer un inciso. Vale, Carlos, o sea, en España estamos mal acostumbrados a que tú sales a cenar y te puedes meter en cualquier restaurante a cenar a las diez y media, once de la noche y luego te puedes ir de fiesta y puedes estar hasta las 7 de la mañana. Eso, por ejemplo, yo vivía en Byron Bay, que es un pueblo pequeño, pero es una ciudad donde sí que hay ambiente y tal, pero si tú te quieres ir a cenar a las 9 de la noche no te van a servir, porque es que en Australia se cena hasta las ocho y media o como mucho hasta las nueve, claro. pero los horarios van antes. Luego también la discoteca que había o el pub donde íbamos eh, cerraba como a las dos o a las tres de la mañana y ya sí. luego no había nada. no Entonces, sí, eh, eso pasa en casi, en casi toda Australia. sí que es verdad que a lo mejor yo mm, creo que Perth sí que es verdad que es una ciudad un poco más tranquila, es una ciudad un poco más familiar zonas de fiesta las hay de hecho aquí donde yo vivo en Scarborough es una de las zonas de fiesta pero eh, si tú quieres ambiente quieres fiesta y quieres pasártelo bien pues yo te recomendaría Gold Coast, te recomendaría Sydney pero no te recomendaría Perth. Perth sí que es verdad que es una zona, pues una, una ciudad más tranquila. Y sí que es verdad que los horarios cierran mucho antes que, que a lo mejor en Golcos, en Byron, en Sydney. Cierran sí. muchísimo antes. Yo el otro día quería ir al supermercado, era domingo, ¿vale? Pero los domingos siempre abren. Y en, en Byron, que yo estaba acostumbrada, abrían hasta las 10 de la noche. Aquí a las 7 estaba cerrado. O sí. hay, los centros comerciales o las tiendas a las 5 o 5 y media cierran. Y eh, hay un día a la semana, que son los jueves, que mmm, están abiertos creo que hasta las 8 o por ahí, más o menos. Es el día que te dejan más tiempo, ¿no? Sí que es verdad que aquí, en Perth, cierra todo un poco más antes que en el otro lado de, de Australia, pero es que también sale el sol antes, entonces la gente empieza todo antes. Yo no te iba a decir que, por ejemplo, también en Byron las tiendas también cerraban a las 5 de la tarde. Tú te querías ir de tiendas por la tarde sí. y no podías. Tienes que preverlo. Pero yo creo que en Australia es un poco así. Eh, ay, te quería decir algo y se me ha ido Ah, que sí, que también el lo que tú has dicho El tema de la vida empieza todo antes Allí la gente, tú te levantas a las 5 y media de la mañana A las 6 que está amaneciendo Y ya ves a gente por la calle haciendo deporte Las cafeterías están abiertas para irte a tomar un café Es como que O sea, sí que es verdad que cierra todo antes Pero la vida empieza todo antes, ¿no? Exacto, sí, sí, o sea que la gente aquí aprovecha por las mañanas y por las tardes pues ahora se va el sol, también es verdad que ahora que está empezando el invierno se va el sol antes, no ahora se está yendo como a las 6 de la, de la tarde. Y a partir de ahí, pues ya no tienes nada que hacer, la gente se queda más en casa. Sobre todo que a lo mejor, pues eso, si quieres una zona de ambiente, Sydney siempre va a tener movimiento, Melbourne va a tener, vas a tener movimiento, Gold Coast vas a tener movimiento, pero aquí en Perth, pues la gente sí que se queda más en casa. Yo creo que también es por eso, porque las distancias son muy largas y la mayoría de los barrios son eh, residenciales. Con lo cual, si tú vives en un barrio residencial, vas a tener solamente lo que tengas en tu barrio, no vas a tener tanto acceso a, a más cosas, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, eh, mira, Marina nos pregunta por aquí sobre algún visado para trabajar. Marina, te recomendamos primero que te mires la Work and Holiday si cumples requisitos, porque si no visados de trabajo, solamente de como skill, sponsor, sin estar en Australia, son trámites muy largos, burocráticos, muy costosos, entonces yo creo que la mejor forma es entrar con visado de estudiante o Work and Holiday. Y luego Judith también pregunta cómo se pueden empezar los trámites. Judith, simplemente hablar con nosotros y, y por, por ejemplo, perdón, ¿Cuándo? no eh, ¿Cómo no? cuando eh, cuando queráis? o sea Si queréis ir de cara a septiembre, octubre, lo mejor es que, pues eso, cuanto antes y así, pues eso que llevamos avanzado. Vale, bueno, seguimos con la ronda de preguntas después. Eh, hola, Raisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? <ríe> gracias por unirte. Bueno, eh, nada, presentaros a Raisa, que es estudiante que está en Perth así nos va a contar de primera mano cómo ha sido su llegada, su, su inicio y todo. Y María, muchísimas gracias. Eres la persona que más sabe de toda Australia. Ya gracias. La verdad que sí. Yo solamente quería decir que si tenéis más dudas o queréis saber más cosas sobre pen sobre cualquier otra ciudad, en el Instagram de YouTube Project, yo que he ido recorriéndome pues todas las ciudades y creando contenido, podéis encontrar vídeos de... Hemos hecho lives con Aglae pues de, de todas las ciudades, de Sydney, de, de Melbourne, de Byron, de, de Gold Coast... Así que ahí tendréis toda la información, de Perth hicimos otro día, el otro día, el sábado hicimos el, el live de Per que también podéis encontrar más ah, información, es y, y nada, seguirnos por las redes y cualquier cosa que, que necesitéis, preguntáis a las listeners, miráis en, en el Instagram de YouTube Project y ahí encontraréis todo. Muchas gracias María, súper útil todos los consejos. Venga. Y guardadme una habitación, chao. que voy a ir pronto. Sí, aquí tienes tu habitación, te la vamos a conseguir ya. Bueno, chao, chao, cuidaos, muchísimas. besitos. Adiós. ¿Qué tal Raiza? ¿Cómo estás? Bien, bueno, lo siento mucho por llegar un poco tarde, es que vengo de no. trabajo ahora. No te preocupes, no te preocupes, porque la verdad es que estábamos respondiendo las preguntas, así que súper bien. Bueno, encantada. Oye, me encantaría que empezaras un poco contando pues, tu historia, por qué elegiste per, eh, bueno cuándo llegaste. Bueno, pues a ver, en principio, eh, yo vine con mi pareja, he venido con, ¿Eh? con mi pareja. ¿Sí? Entonces llevamos pensando venir a Australia hace un año, lo que claro, con todo esto del COVID y tal, pues se va retrasando Sí, y, obvio. Bueno, elegimos Perth realmente porque tampoco queríamos una ciudad que fuera muy, muy grande. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que Perth es como, no es tampoco un suburbio, sino que tiene es ciudad, tiene bastantes cositas y tal, pero uh -huh. sin ser tampoco muy agobiante. Entonces, lo elegimos por eso, también por, por los precios, no era tan caro como otras ciudades como Sydney o, o, o Melbourne, por ejemplo. Y, y también porque nos dijeron que había menos hispanohablantes. Entonces, como nos convenía un poquito aprender inglés y tal, pues mm. fue una de las cositas también. Qué bien. Oye, ¿y cuánto tiempo prevéis estar? ¿Y qué es que vais a estudiar? ¿Y dónde estáis estudiando? Pues, eh, vinimos hace tres semanas y el visado mm. acabaría en diciembre o sea que son unos nueve meses. El curso qué es bien. de seis, con, con las vacaciones y todo esto. Pues mm. sería como eh, nueve meses. Sí. Y, y, y bueno, estamos haciendo inglés. Eh, más que nada, pues bueno, porque vinimos aquí para aprender para, el idioma. Un poquito sí, para subir el nivel y tal, porque nos dedicamos al a turismo. Al, a, bueno, a los hoteles y tal. Entonces bueno. como que necesitamos el inglés, entonces pues era una buena opción. Y estáis estudiando los dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y en qué escuela estáis? Estamos en Navitas. Eh, también la elegimos porque está así como así cerquita de lo que es el centro ¿Sí? y, y bueno también me parece que fue también algo tema económico, realmente ¿Sí? no me acuerdo ahora no porque lo cogimos hace un año o así, pero sí. creo que fue bueno, eso. estaba como en el centro y tal y, y bueno, el tema económico miramos diferentes opciones y era pues, una que nos cuadraba nos hacían el, los cursos que necesitábamos Memory. hacer Sí, porque también necesitábamos hacer como eh, empezar por General English para empezar pues a conocer un poco y tal, ver cómo íbamos y eso. Y luego pues queríamos hacer el IELTS. Entonces mm -hmm. era una era que nos permitía pues, eh, cambiarnos en algún momento si quisiéramos por el mismo precio. Entonces también fue una de las. Razón. Qué guay. Yo también cuando fui a Australia la primera vez también hice General English y luego los dos meses de vacaciones y luego el IELTS y luego el mes de vacaciones, o sea, lo mismo. Es muy guay. Y Navitas es de las mejores escuelas y es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Eh, como las entradas estaban cerradas y las escuelas como que tenían súper buenos precios, entonces... Bueno, claro. ya cada vez, como hay más boom de gente que se quiera ir, cada vez los precios están un poco más altos. Pero bueno, súper bien. bien. Oye, qué tal las clases? Eh, ¿Qué tal pues, os va? Sí, muy bien. La ¿Sí? verdad, a ver, empezamos hace nada porque empezamos el lunes, pero el lunes fue como orientación, o sea, empezamos sí. el martes. Los sí. Días. Qué guay. Y muy bien, la verdad, que súper bien. Los profes, pues bueno, claro, es que son de aquí entonces. Te que hablan, que a veces no entiendes nada, ¿no? Yeah. Pero bien. no Pero bien, bien. O sea, quiero decir, luego la gente, pues, hay de todos los países, entonces ya intentamos, porque claro, hay bastante latino, colombiano sí. y tal, entonces ya intentamos, pues, no, no hablar mucho con ellos, o no en español, porque claro, eso cuesta también. Ya, yeah, 100%. Pero, pero bueno, bien, la verdad que muy bien. Ahora estamos... Eh, viendo a ver qué tal va para saber si cambiarlo o no ya directamente a AYELS sí. bueno, eh, vamos a empezar entonces, claro, pues, ahí ya vais viendo sobre la marcha, porque en qué nivel os han puesto para empezar pues estamos en el, es que es como que han juntado dos niveles, realmente es uh -huh. como que si tuviésemos un upper Intermediate ah, súper bien pero, sí, pero claro, han juntado Intermediate con upper entonces es que poquito de ahora ahora están como uh -huh. por venir Sí, y, y entonces han juntado los dos niveles y claro, es como que eh, todo lo que hacemos está bien, pero quizás como que necesitamos un poquito más yeah. para notar el esfuerzo ese fuerte. Total. Entonces, no sabemos aún si cambiarnos a directamente a hacer IELTS para ya, a, porque queríamos hacerlo más que nada porque por si en algún momento queremos optar a la Work on Holiday, Tenerlo. nos dijeron que era necesario IELTS. Hmm, exacto, sí, a ver, eso es, eso es importante Yo también os diría que eh, las escuelas Sobre todo escuelas con, como Nábitas Que son escuelas súper buenas eh, Obviamente a lo mejor esta semana es así Y el lunes empiezan nuevas personas, nuevos estudiantes Y ya pueden hacer dos grupos, ¿vale? Pero sie siempre que vosotros com les comuniquéis ¿Cómo sentís esto que me acabas sí, de contar? Es muy importante que habléis con ellos porque así ellos saben y ponen soluciones. Y si no, nosotros mediamos en plan de, oye, este estudiante no, necesita esto y esto. ¿Sabes es que además, Mi pareja estaba, estaba en otro grupo, además, y le comunicó el primer día a la, a la chica de recepción que se podía cambiar porque. Ya que necesitaba un poquito más, le cambiaron y sin ningún problema. O sea que, claro. que va, son, son la verdad que un encanto. Todos son muy atentos y después de que cualquier cosa. Y muy bien. Qué bien. Oye, ¿y qué tal la llegada con, por ejemplo, la búsqueda de alojamiento o búsqueda de empleo? Cuéntame las primeras impresiones y todo esto. Pues nosotros llegamos eso, hace tres semanas, el 15 de marzo, que era uh -huh. martes. Es, ese día pues... Eh, bueno, ya te imaginarás no hicimos nada no estábamos muy Entonces, ¿el jet lag? sí aconsejaría no dormir hasta la noche porque es lo yo también ellos, lo, si lo no pienso yo también lo pienso es lo mejor nos fue muy bien eso, porque no tuvimos mm. al día siguiente ya estábamos como muy adaptados mm. o sea, es, es largo el viaje ¿eh? sí pero yo pensaba que si me haría más largo eh Fíjate, sí no ibas así? ya mentalizada porque ¿qué combinación sí, hicisteis para ir a Per? pues Uy, cogimos un montón de vuelos, porque fuimos yeah. de Barcelona a Dubai, de Dubai a Brisbane y luego... Ah, sí, luego fuisteis a Perth. La... No, es que luego tuvimos un problema con un vuelo y tuvimos que ir a Sydney y luego de Sídney a Perth. ¡Ostras! vos sí que hicisteis, vos recorristeis a Australia entera, vaya. Sí. El último vuelo fue, fue más así, porque yeah. no lo teníamos planeado, pero bueno, que no fue tan mal. O sea, yo creo que como vas con ganas, no... Ya, yeah, vas con la ilusión. sí. No, Lo que sí que es verdad que después de hacer ese viaje, ya no sé, te vas a otra parte del mundo y ya te va a parecer nada. Después de haberte hecho 20 y pico horas <risa> volando, cualquier otro viaje va a ser súper, súper rápido. Es que ha sido la primera vez que yo hago un vuelo así largo, o sea, yeah. que la gente que, que piense, uy, nunca he volado, yo igual, ¿eh? Ya. Yeah. No sin nada, ¿eh? Te pones en tu película, en el, en el vuelo. Y o sea, hay encima no esos aviones que, una, no te enteras de nada porque van súper alto y parece que se mueven mucho menos. Tienen, además son más grandes tienen más estabilidad. Dos, que parece que estén todo el rato sacándote comida, ¿no? Cuando todavía no has terminado de una ya te sacan el snack, cuando no ya tienes la otra. Y tres, que, que el entretenimiento es una pasada. En el fondo tienes un montón de pelis, series, es guay. Sí, está muy bien la verdad. Hmm. ¿Y Entonces no, llegaste querés? ya a un hostel. ¿Cómo? ¿Llegasteis a un hostel, a un hostal o qué teníais reservado para Ay, los primeros días? No, teníamos reservado como un apartamento tipo vacacional, como cuando reservaste sí, cuando... todas las vacaciones, pues hicimos igual. Pero más que nada por el tema de que íbamos como en pareja, entonces... Claro. Bueno, para, no, no sé. Más intimidad, más tranquilidad, encima erais dos, ¿no? Sí, claro, más que nada por eso. Y, qué bien. y nada, llegamos todo bien yo recomendaría que mirase todo el mundo que vaya a un apartamento que tenga wifi porque nosotros no lo miramos y no tenía nuestra claro el primer día no tienes teléfono porque no tienes número ni tienes yeah. nada eh, para comunicarse con la con Laura en este caso que fue la chica que nos acogió a la llegada sí claro teníamos que quedar con ella y, bueno fuimos a la escuela y ya está no yeah. pero bueno que es buena idea que la gente lo no tenga ya. en cuenta. Ya, ya, ya, total. Es verdad. Sí, yo creo que en el fondo, igual fue un caso puntual porque os cogisteis una casa, pero si por ejemplo la gente va a un hostel hoy en día, los hostels normalmente tienen wifi. Pero sí, está bien sí. pensado tenerlo en cuenta. Porque si no estás incomunicado para avisar a la claro. familia y todo de hoy, hemos llegado, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero bueno, que al final buscas soluciones. Pero bueno, es solo por que lo tengan en cuenta. Y, y nada, ya quedamos con Laura para el día siguiente. Ella nos explicó todo, todo, todo. estuvimos toda la mañana con ella. Sí, y... bueno, aclarar que Laura es la colaboradora, que es la persona ah, que sí. recibirá en este caso si decidís ir a Per. Sí, y, y nada, nada, Qué guay. Estuvimos, sí, estuvimos toda la mañana, nos explicó todo, nos dio una hoja con, con todas las cosas que teníamos que hacer. Hicimos el, el número de teléfono, hicimos la cuenta bancaria. Eh, nos puso recomendaciones, pues no sé, consejos y tal, y, y nada, y hasta ya ese día, pues ya teníamos número, ya teníamos cuenta bancaria, ya empezamos a tramitar lo del CPN, que es como la... Tax file number. ¿no? Mm -hmm. Sí. Y esas cositas así, todo lo explica la colaboradora, es decir, no... No te pierdes para nada porque todo te lo explican, te lo dan todo masticadito. Qué guay. Sí, yo siempre digo que en el fondo es algo que no dudo que cuando llegamos a un sitio, durante el, con el tiempo vas aprendiendo, pero es una ventaja muy grande que tengas una persona para ti durante las primeras 24 horas que te explica todo porque es como que tu adaptación va a ser mucho, mucho más rápida. ¿no? Lo que tendrías que descubrir por tu cuenta, ostras, te lo dicen todo, es guay. Sí, sí, sí, yo eso la verdad que. Porque también es que después del viaje, de... estás en un sitio que yeah. no conoces, no sé. Que no conoces. Va bien que alguien... Total. Sí. Oye, eh, Raísa, ¿y qué me cuentas en cuanto a la búsqueda de trabajo? ¿Os pusisteis ya a buscar? ¿Os costó ¿En mucho? Cuanto, claro, el primer día nada, porque no teníamos ni teléfono ni nada, no podíamos hacer. Eh, y había que descansar y no un, poco, un poco también. Sí, también. también. <risa> Cuando, en cuanto nos dieron el teléfono y todo lo que necesitábamos, ya hicimos el currículum, porque para poner el, bueno, para poner el teléfono y los datos de contacto en el currículum australiano, digamos, mm -hmm. y ya empezamos a estar. Pero hay, o sea, hay mucho trabajo, muchísimo, la verdad. Ahora te contactan de cualquier sitio. ¿sí? Lo que pasa es que tienes Igual. que buscarlo. Obvio. Sí que es verdad que hay mucho, pero tienes que estar... No, es que llegues aquí y te, te, te llueve, ¿no? pero, hmm. pero si te pones a buscar, es que a nosotros nos llamaron a los dos días ya. Qué guay. No, teníamos entrevistas ya para la semana siguiente y nada, es que a la semana estábamos trabajando los dos. Qué heavy, ¿eh? Sí. ¿Y, ¿Y cómo buscasteis? Pues, Entiendo si existe no. el currículum. Sí. Eh, hicimos el currículum y aplicamos por una, una aplicación que nos pasó Laura, la colaboradora, que es SIC. Sí, SIC. Sí, es como... sí, y ahí es donde más hemos buscado, la verdad. Es como que, está, es que hay muchísimas ofertas de todo, incluso trabajos cualificados también, hay algunos. A mi chico, por ejemplo, le han cogido como recepcionista, que era el trabajo que tenía en, en España. Entonces, ¿Qué dices? Le... Sí. Ostras, qué guay, ¿no? ¿Y el, qué, qué tal su inglés? ¿Cómo habla más o menos? Bien, a ver, sí que es verdad que venimos con un nivel. Eh, sí, medio, con un... De... Mm. sí, nos podemos comunicar y tal. Mm. No es superfluido, la verdad que no. Pero bueno, algo, algo podemos hablar. Entonces, sí que es verdad que si vienes con un mínimo nivel, o un básico, pues puede que te cojan en más. Eso está claro. Pero sí que es verdad que si no. Hay muchísima gente que viene sin nada y al final pues empiezas a aplicar a, a sitios tipo pues a lavar platos, cosas que no sean como como frente al público. Total, total. O, o cleaner, por ejemplo, hay mucha gente que aplica a Cleaner, hay muchísimos mm. expertos también. Y yo creo que es, es algo que se puede hacer, vas tranquilo, eh, estás tú solo y de mientras vas a la escuela vas subiendo de nivel y poco a poco pues ya puedes aplicar mm. más tarde a otro tipo de... Total, de hecho yo también tengo un montón de historias de estudiantes que han, est han ido a Australia, y, por ejemplo me acuerdo siempre de uno que fue a Melbourne y tenía un inglés súper bajito y empezó eso trabajando de cleaner en una cocina y acabó siendo chef. En la misma cocina estaban tan, tan contentos con él que primero tenía cleaner, luego pues hacía las preps de los, de los alimentos, ¿no? luego empezó a cocinar con el ayudante y tal y al final era él el chef junto con más, pero súper guay. Además, la gente es muy, muy abierta, es como muy sí. simpática, pero Súper. desde el primer día, no sé, es como a todo el mundo que nos hemos encontrado, es como la gente muy, como muy predispuesta a ayudarte todo el rato. No sé. 100%, yo también tengo esa sensación de cuando estuve allí y también cuando, por ejemplo, yo también trabajé en una pizzería como en la cocina y yo al, al principio estaba ayudando, ayudando a limpiar y tal, y como que eran súper educados conmigo todo me lo pedían por favor, me daban las gracias por todo y yo dije, ostras, si solo es que te acabo de barrer esto no me des <risa> la gracias de mi trabajo, pero como me quemaba la atención lo, lo extremadamente educados que eran y, <trans -tombrose> y eran australianos pero también había italianos, había gente de otras nacionalidades sabes todo, todo el mundo y los clientes como que saben que no eres de aquí, no supongo que por el acento, así que pones a la hora en inglés. Sí. Y se preguntan, ay, ¿de dónde vienes? y ¿Qué haces aquí? Y, no sé, es como todo muy... Están acostumbrados. Sí, es verdad, es verdad. Qué guay. Oye, ¿y cuántos, cuántos paga más o menos o cuánto pagan a la gente también que está de cleaner o cosas así? ¿Cómo estarían los salarios ahora mismo? A ver, de... Claro, yo solo sé en Hospitality, que es en, como el convenio que tenemos nosotros. Sí. Entonces, eh, Yo, por ejemplo, soy camarera mm. en un hotel. Entonces eh, a mí me pagan por entre semana, de lunes a viernes, 27 dólares, 27 con Hostia. algo. Sí, sí. El sábado me pagan 32 con algo y el domingo 38. O sea, Imagínate, nunca se trabajó tan a gusto un domingo, ¿no? No, no, sí, sí, sí, es la máxima motivación. <risa> y es que imagínate. Que todavía no lo sé porque no, no he trabajado en ninguno, pero por ejemplo en abril hay bastantes. Mm. Y hay, lo pagan creo que a 54 o 53. Sí. Normalmente siempre en festivos es el doble. Sí. sí, eso es guay, porque es verdad que, o sea, los trabajadores que pringan sábado y domingo pues ganan más. Eso está guay, es, siempre pasa en Australia. A Qué abril, bien claro yo en España trabajaba en un hospital igual y claro, claro eso no es así cobras es como lo mismo que, será que tú vas a trabajar un domingo por ejemplo total o en pero, festivos bueno, como Semana Santa Navidad todo claro a ver sí que es verdad que la vida es más cara aquí pero mm -hmm. compensa es decir, yo a todo el mundo se lo digo es como que sí es más caro pero vale cobras más es más caro pero igualmente el rango que hay entre medios como Amplio, ¿sabes? Sí. Te da para ahorrar, te da para. Yo creo que. 100%. Bien. Yo creo que el, el, el poder adquisitivo al final, con lo que ganas allí, es mucho más alto. Y, y al final, nosotros también, o sea, tú trabajando 20 horas a la semana con lo que ganas, o sea, puedes mantenerte perfectamente e incluso ahorrar algo trabajando 20 horas sí. a la semana. Sí. Imagínate 40. Sí, totalmente. Sí. Y ahora podemos trabajar 40, en teoría. Claro. Sí. Que ahora, bueno. 40, ¿sí? Claro, ahora debido a comentárselo también a la gente, debido a que en Australia necesitan muchos trabajadores, anunciaron en enero que hasta abril todo el mundo podría trabajar 40 horas a la semana, independientemente de si estaba estudiando o en las vacaciones. Ahora en abril se pronunciará y dirán si lo alargan o no, que de momento no se han pronunciado todavía, pero viendo la necesidad que hay, yo creo que quizás lo alarguen, pero bueno, estamos un poco a la espera a ver qué dicen. Bueno, ojalá pues, digan pronto. Se podría vivir prácticamente con 20 horas. ¿eh? Total, total. Oye, ¿y ¿a tu chico de recepcionista también tiene las mismas tarifas? Sí, le pagan igual. La, verdad, la También es verdad que él tiene contrato como de que service que nosotros uh -huh. pensamos cuando le cogieron que era botones, porque en España en teoría teníamos entendido que era como botones. Uh -huh. Pero claro, cuando llegó el primer día allí, le pusieron en recepción la recepcionista. Vaya, ahí el Entonces, encantado, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Entonces yo no sé si tiene algo que ver el tipo de contrato, quizás si tienen un contrato como reaccionista, más no lo sé, eso no lo sé. Ya, pero... Qué bien pues mejor oye oye y cuando encontraste el trabajo en plan te hicieron como un training al principio o cómo fue un poco el proceso de das el currículum te llaman vienes te haces el train, te haces el training si nos gustas te contratamos cómo sería este proceso pues yo creo que es un poco depende porque por ejemplo a mí eh, me llamaron creo que fue un jueves y me uh -huh. dijeron hacer la entrevista un lunes por ejemplo y ya cuando hice la entrevista el lunes, empecé el jueves, otra vez, o sea, el siguiente jueves. O sea, que tardé tres días en empezar y ya, en la misma entrevista me dijeron, ah, sí, pues te cogemos. Yo, vale, o sea, no te hicieron ni prueba. <risa> no. Bueno, no. entiendo, en tu currículum sí que habías puesto todo que habías trabajado de ello y tal, ¿no? Que tenías experiencia. Sí, pero, por ejemplo, pero yo de camarera no tenía nada de experiencia, por ejemplo. Ostras. Me preguntaron un poco, sí, y yo dije que había sido recepcionista en, en España, que había puesto un par de cafés, no pero que no, no más, pero que yo, claro, a ver, al final tú también tienes que intentar en la entrevista, puedes decir, total. Eh, bueno, no lo he hecho, pero vamos, que aprendo Pero así. ganas no me faltan, total, eso es lo más importante de todo, yo siempre se lo digo a todo el mundo, las aptitudes son importantes, pero la actitud es lo principal. Sí. Más. 100%. Sí, sí, sí, eso, y porque, ¿y también, de qué es el restaurante? Es, bueno, es un, es un hotel, es un hotel ah. Ibis. Ah, es el bien. restaurante. Entonces, hacen desayunos, ¿Y? comida, cena. Se te ha dado bien, Raísa tema platos, tema llevar todo. <risas> sí, yo pensaba que sería peor, eh, pero no está tan mal. Qué guay qué voy. No, no me, no, me vive del todo mal. Y Oye, no sé eso para el inglés también te va a venir genial, para pues, hablar sí. con todo el mundo, la gente te preguntará, tú contarás, pues eso es guay, conocerás a un montón de gente también. Total, y a veces, claro, eh, al principio sí que notaba que me quedaba un poco cortada porque a lo mejor no sabía contestar o cómo contestar, o me quedaba como pensando en lo que tenía que decir, y ahora claro. no ha pasado nada, dos semanas que estoy trabajando, pero ya es como que poquito a poco noto como un poquito de diferencia. Ostras, qué guay eso. Claro, es que al final todo el rato escuchas, todo el rato, todo el rato. Claro, claro, qué guay, qué bien. Oye, pues, eh, nada, ya para acabar y no robarte más tiempo, eh, ¿qué tal? ¿Qué nos dirías sobre Perth? ¿Te ha gustado la ciudad? ¿Qué nos podrías contar lo que has visto hasta ahora? Pues, a ver, la ciudad a mí me encanta, la verdad. Es, es que es como... Es grande, pero te la recorres en un día. Es como, no sé, tiene sí. todo lo que tiene en una ciudad, pero luego tiene muchos espacios como de parques. A mí me sorprendió muchísimo como que la... El, es una tontería, ¿vale? Pero el césped de mm -hmm. los parques o de cualquier plaza es como que está súper cuidado, es como... No sé, como todo muy limpio. Eh, y luego tampoco tenía mucho tiempo como de, de disfrutar mucho. <risa> pero fuera, por ejemplo, de, de lo que es la ciudad, eh, uh -huh. los suburbios está la playa y eso, entonces no he podido como ir mucho, pero fui una vez y vi la playita y tal. Y bueno, es que eso a mí ya, la verdad, Qué guay. <risa> una pasada. ¿eh? Sí, sí, a mí me encantó, la verdad. Qué que bien. Que sí, la verdad que... Y imagino, bueno, yo, la verdad es que yo no estaba en Perth, pero en otras partes de, de Australia sí, imagino que todo muy cuidado, todo muy limpio, ¿no? Como mucha seguridad, mucha tranquilidad en sí, en general. La verdad que todo muy tranquilo, sí que es verdad, pues, bueno, habrá de todo, supongo, ¿no? Pero, no sé, en general yo, yo creo que es bastante seguro pues caminar por la calle, no sé, es como... A ver, hay de todo, ¿no? como todo, en todos lados, pero, no sé, yo, por ejemplo, me quedaría aquí a vivir. ¿Sabes cómo? No te importaría, ¿no? No, es como que no me siento fuera de mi casa. No, estoy como si estuviera en mi casa. No sé. heavy, ¿eh? Sí, porque lleváis sí. poco tiempo. Es como que. Sí, pero no me siento no siento que esté a tantos kilómetros como estoy. No, no lo siento. Ya, yeah. yo yeah. yeah, eso también siempre se lo digo porque mucha gente nos contacta. Nosotros también tenemos otros destinos, ¿no? Como por ejemplo Irlanda, Malta. Y yo cuando la, la persona se está planteando en irse a Malta o irse a Australia, a ver, no quiero desmerecer Malta para nada, pero es verdad que es un sitio donde que si a ti te gusta viajar, si estás en España, en unas vacaciones de Semana Santa, verano, puedes ir, en una semana te puedes recorrer la isla o incluso menos, ¿no? y un viaje así que te lo planteas para seis, nueve meses, ostras, las posibilidades que te ofrece Australia son increíbles, y en cuanto a viajes, también naturaleza, no solo tampoco en el tema laboral y, y, y educativo, pero eso, ¿no? Que, que en el fondo una vez te metes al avión y te vas allá y ya estás haciendo tu vida allí, da igual que, estás a, que estés a dos horas que a 24. En el fondo, en tu día a día, ostras, va a ser igual, estés en un sitio o en el otro, ¿no? Que luego ya no lo piensas lo lejos que estás. Es mi impresión y que si te tienes que volver por lo que sea o tal, que... Te montas en un vuelo y en, al día siguiente estás en España, que tampoco es tan. Sí. ¿No? Digo yo, no sé. Y has, pero es que yo creo que con todo el mundo que ha hablado nadie vuelve, entonces. Ya, <risa> yeah, y, y es verdad, cuando la gente dice, no, tres meses, y digo, tres meses. Si tres meses es el tiempo que vas a llegar, vas a encontrar casa, vas a encontrar sí. trabajo, vas a estar súper a gusto y ya vas a tener que pensar en volver. Pasa el tiempo también muy rápido. A todo el mundo que conozco que, por ejemplo, trabaja conmigo, hay gente que es pues, de otros países, sobre todo de Asia, aquí, porque están muy pegados. Entonces, uh -huh. Muchísima gente me dice, Ah, no, yo llevo aquí eh, tres años. Y yo digo, ya ves. ¿cómo? Tú no, no lo has hecho, ¿no? Pero lo hacen, lo hacen y se quedan, todo el mundo se queda. Y cuando digo, ya, Yo estoy para no me Bueno, ya, ya ver, ya me la, la verás. Y encima, habiendo ido los dos y todo, que en el fondo estáis los ahí, tenéis la posibilidad de quedar Qué guay, oye, pues muchísima suerte, pues vaya todo súper bien. Qué guay la experiencia. Oye, ¿te importa que veamos a ver algún par de preguntas si hay algo interesante para ti? A ver, mira. Eh, mira, nos pregunta un espectador anónimo que acaba de entrar que cuánto dinero tienen que tener ahorrado más o menos para hacer cita los costes y cursos. Esto depende mucho de cada persona, de, del tiempo que estéis y tal. Pero por ejemplo, traéis a vosotros más o menos cuánto era el colchón que teníais para pagar el curso y luego con cuánto os vinisteis para llegar a aterrizar en Australia. Más o menos. Uf, a ver, a ver. Pues vinimos con, con un dinero ahorrado. Mm. Como por si acaso no sí, por... encontraba trabajo, sí. no, no como para estar aquí los nueve meses, pero quizás yo traería dinero como para estar unos tres meses, por si acaso, aunque no era falta, claro. Pero no sé, yo dejaría como unos es que, claro, ahora por semana lo hacemos por semana, pero claro, sí. ya os habéis hecho australianizado. Claro. Pero, lo pero yo siempre te te digo, costar... por ejemplo, perdón, sí, sí, eh, que... yo digo unos 400 dólares a la semana, quizá. ¿Para pagar la casa, la comida? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, porque en comida te gastas como, a ver, más o menos, ¿eh? unos 80 por persona, dólares, mm. más o menos. 190 sí. tarda mucho y el alojamiento pues depende de lo que hagas, ¿no? Yo en apartamento, por ejemplo, estando con mi chico, le estamos buscando aún, pero mm. nos pueden pedir como mínimo 350 entre, entre los dos. Entre los dos. Ya. Yeah. unos 400 entre 350, 450 por semana entre los dos. Mm. Entonces para mm. una persona pues, sería no sé, 200, 200 por semana como mucho, más o menos. Claro. Sí, yo siempre digo que 400 semana es que realmente es un poquito menos, pero 200 de de, por ejemplo, de, de casa, 100 en comida, 300, más cualquier gasto en transporte, gasto extra que puedas tener, pongámosle 400, que al mes son 1.600 dólares, que son unos 1.100 euros aproximadamente. O sea, tened en cuenta que si no trabajáis en nada, cero, podéis gastaros unos 1.100 euros al mes. Vale, pero, por ejemplo, el caso de Raíz y su chico, a los cinco días encontraron a, a lo, el, esto trabajo. Entonces, entiendo que ya no habéis tenido de tira, de, que tirar de ahorros desde la segunda semana, sino que podéis pagar todo con lo que ganáis. Eso es. Sí, sí, totalmente. Yo me traería Bien. siempre por San Marco, porque es un sí, que que me traería a eso. Sí. Pero también te digo que hay gente que, que he visto que viene y no trae casi nada y sobrevive. Entonces... Ya va, depende de cada uno también, es contar mm. un poquito con todo y traer pues hasta cuántos meses eh, puedo traerme sin estar contando que voy a estar sin trabajar. Pues te traes como para estar sin trabajar dos, tres meses, que yo creo sí. que te sobras. Pero bueno, porque mira, nosotros en una semana, pero bueno, pues a ya. No sé. Sí, siempre lo decimos, ¿eh? como mejor ir tranquilo con esa seguridad y lo, todo lo que venga antes, genial. También somos súper prudentes que ahora la gente puede encontrar trabajo súper rápido, pero también se puede dar el caso que tardes cuatro, cinco, seis semanas, entonces cuanto antes mejor. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola, Bienvenida. Hola, <risa> Mira, Raíz, hay una pregunta concreta para ti y ya acabamos, ¿vale? Carlos nos dice vale. que eh, supongo que antes de decirte por PER tuviste dudas si sería la mejor ciudad para comenzar tu aventura. ¿Qué o cuáles fueron los motivos por los que elegisteis Per? ¿Ha habido cosas que no han terminado siendo como lo esperabais? Vale, eh, bueno, lo que he dicho un poco antes, sobre todo, que no es una super ciudad, es una ciudad que tiene de todo, pero no es enorme. Eh, mirando muchos, muchos, muchos vídeos de todas las ciudades y comparando, sobre todo, yo haría eso. Y... Y bueno, el, también lo de eso, los precios un poquito, que no es una ciudad súper cara, pero sin ser tampoco un barrio. Y luego no, todo lo que, lo que tiene Perth es más de lo que esperaba, o sea, muy bien. Qué guay. Bueno, pues nada, Raíz darte las gracias, sabemos que vas liada con escuelas, trabajo con todo, pero bueno, muchas gracias por acercarnos un poquito lo que es Perth. Y a toda la gente que a lo mejor te encuentras por ahí en unos meses. Nada, <risa> Así que un placer, por tu, o sea, un placer por haber hablado contigo y muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Nada, vosotros. Bueno, y vale. mucha suerte a todos los que vengan. <risa> ya y... Bueno, gracias. Bueno, un besito. Que, que vaya, te vaya bien. bien. Besitos, Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola Laura, qué bien, muy bien. bien bienvenida. <risa> Lo que han contado, sobre todo Raiza de la experiencia. Es guay, ¿eh? Sí. A mí también me ha encantado. La verdad es que cada vez tengo más ganas de ir. Sí, no, se te nota. Se veo ahí ya, venga María, me voy a ver ya. Total. Bueno, va. para poner a la gente en contexto, esta es la última charla que vamos a hacer hoy, ¿vale chicos? Y aquí sí que os vamos a explicar más tema, más formalidades, más en plan qué, qué es YouTube Project, en qué os ayudamos, qué podéis esperar de nosotros y un poquito todos los servicios que, que os vamos a ofrecer. Vale. Aquí tenéis el canal de preguntas. Al final haremos, responderemos las preguntas, así que animaros a preguntar lo que queráis e iremos diciendo todo. Vale. Eh, pero bueno, nada, eh, empezamos. Si quieres, Carmen, empiezo y yo contando un poquito cómo nació YouTube Project. Eh, no sé si vale, nos seguís en Instagram. Tan veterana, ¿no? Sí. <ríe> Señor? Bueno, no sé si seguís Instagram y tal, pero seguramente conocéis a Marta Caparrós, que fue la fundadora, entonces Marta en su día hace 10 años, que de hecho este mes de marzo fue el aniversario los diez años de los 10 años de YouTube Project, se fue a Australia, se fue a Byron Bay, se instaló allí y... Pues eh, fue un poco cuando empezaron las redes. Creo que en esa época empezaba Facebook y todo el mundo le preguntaba oye, qué puedo hacer para ir a Australia? Cómo puedo ir? Porque sabéis que el tema de visado es un poco complejo. Entonces, pues eh, nació todo así. ¿no? Ella eh, montó YouTube Project y pues empezó o nació la, la agencia ayudando a todo el mundo que quería ir a estudiar en Australia. De hecho, eh, yo fui estudiante cuando estaban empezando. María, que ha hablado antes, también fue estudiante cuando estaban empezando. Y en el fondo, pues como la empresa va creciendo, pues la gente que estudiaba allí como que le decían, oye, necesitamos gente para trabajar, ¿queréis uniros? Entonces, por eso ha hecho que ahora seamos trabajando, no sé si 40 50 personas, pero que todo el mundo que trabaja, todos han sido estudiantes, eh, tanto listeners como colaboradores, como bueno, personas de la empresa. Y han, o sea la empresa nació en Australia, pero hoy en día también llevamos países como Nueva Zelanda, Canadá, y recientemente Dubai Irlanda y Malta. Entonces, si alguien está interesado en algún otro destino, también nos podemos ayudar. vale Entonces, el primer paso sería contactar con nosotros, o a través de la web, o escribiros directamente. Entonces, Carmen, cuéntanos tú un poquito qué es lo que hace el listener. El listener es como la persona eh, que primero os contacta y os explica todo. vale sí, exacto. Claro, entonces primero, una vez eh, pues entras a nuestra web, nos rellenáis el formulario, hay un espacio también donde podéis dejar información, ¿no? un poquito sobre los otros, eh, cuál es la intención ¿no? de viajar a Australia o a donde sea, que ¿no? la intención, pues, a lo mejor, es eh, estudiar inglés, mejorar o perfeccionarlo. ¿no? Y entonces, ya una vez reinas el formulario, se os pone en contacto con el listener. Eh, y nada, os contactamos, pues, casi que en el mismo día, como mucho, en las 48 horas siguientes. Y, y nada, y a partir de ahí ya pues hablamos, tenemos una conversación y vamos hablando de pues, cada persona ¿no? lo, que, lo que le conviene, lo que estamos buscando, eh, las distintas opciones ¿no? que tenemos y vamos como marcando o planificando un plan de estudios eh, de acuerdo a las necesidades y a las preferencias y a lo que busca el estudiante ¿no? o la persona interesada. Total. Y... Pero, sí. Perdón que te corte Carmen, es súper importante chicos que cuando nos contactéis nos expliquéis como bien dice Carmen lo que buscáis ¿no? si ostras mi inglés es bajo, mi idea es estudiar el idioma o mira es que tengo un inglés medio y quiero prepararme un certificado oficial o tengo un nivel alto y me gustaría hacer un curso de formación profesional por ejemplo no entonces sabiendo todo esto nosotros ya podemos orientaros Claro, exacto, es muy importante porque así sabemos cuanto más sepamos eh, mejor obviamente si una persona tiene un nivel de inglés bajito pues tenemos que saberlo para asesorar pues no lo que te, lo que te toca es empezar obviamente por un curso de inglés no eh, cuando ya tienes un nivel de, de inglés intermedio o elevado a lo mejor pues tienes más opciones y puedes eh, cursar un, un estudio B no o un, un estudio superior por ejemplo pero sí claro. y entonces a partir de ahí ya pues una vez ya tenemos el plan de estudios pues ya eh, Enviaremos un listado de las escuelas, ¿no? las distintas escuelas que ofrecen este tipo de cursos y pues los presupuestos también, ¿no? Mm. Para ayudar también un poco a la elección. Eh, claro. Una cosa muy importante es saber el destino, porque, claro, muchas veces es muy <risa> difícil ¿no? saber a dónde voy, sobre todo en Australia, que estás, es tan gigante, ¿no? Dices, vale, ¿qué ciudad es, es la mejor? Pero claro, pues es que no hay una mejor o peor ciudad, ¿no? no claro. La, yo de, de una persona, ¿no? Pues de tus gustos, de tus preferencias, ¿no? Y sobre todo, pues del estilo de vida que que, que, que te quieras llevar. Dar, claro, sí. Total. Ahí la verdad es que Australia es súper grande, es más grande que Europa, pero en el fondo ciudades donde una persona puede estudiar y trabajar tampoco hay tantas. Por ejemplo, las principales serían Sydney, si Melbourne. Que son ciudades de 4 millones de habitantes cada una, son ciudades para gente que le va a pues, las ciudades grandes, son gente eh, más urbanita, ¿no? más que están acostumbrados a esto. Eh, muchísima oferta educativa y muchísima oferta laboral en, en todos los destinos, en estos destinos, pero es verdad que a lo mejor el tema de alquiler pues, ostras, podríamos equipararlo un poco a Madrid y Barcelona, ¿no? Al final son ciudades donde el coste de vida es un poco más caro que, que en otras, como por ejemplo Perth, que estamos comentando. Luego también ciudades intermedias, pues pueden ser Brisbane y Perth, que yo diría que rondan los dos millones de habitantes. También mucha oferta educativa, mucha oferta laboral y quizá un poco más, económicamente hablando, un pelín más baratas es que el resto, es verdad lo que hemos dicho por ejemplo, Melbourne es la capital de la cultura, de los eventos, si os gusta el deporte veréis que ahí se hace la fórmula 1 el Open de Australia de tenis eh, la MotoGP, todo pasa en Melbourne pues lógicamente eso en Perth no lo tienes o en Brisbane no lo tienes, es como si tú vives en España y vives en Alicante pues oye, tienes un clima, o una calidad de vida espectacular, pero los eventos grandes y tal, pues pasan más en Madrid o Barcelona, no entonces depende de lo que le guste cada uno y luego si queréis destinos de Surf y playa, pues está Gold Coast, que es una ciudad de medio millón de habitantes, que está situada a lo largo de la costa, hay muchísima oferta ahora laboral y educativa también, pero es una ciudad que vive sobre todo el turismo, entonces es la mejor época para ir. Ahora estamos ante la excepción. Ahora en cualquier momento es buena época porque buscan trabajo. Pero antes de toda la pandemia siempre decíamos que la temporada alta es a partir de septiembre/octubre, que es cuando empieza un poco la temporada de verano australiano y es cuando se busca gente para trabajar. Y luego las más pequeñitas Byron Bay y Sunshine Coast. Paraísos. Carmen, tú también estás en Byron. Es eh, o sea, a la gente que le guste el mar, la playa, el surf, el buen clima, es como cuando tú piensas, te imaginas Australia, pues serían estos destinos. Pero claro, son pequeños. Pues entonces el alojamiento es un poco más complicado y más caro. Y quizá el tema laboral pues tampoco es tan fácil como en una ciudad más grande. Y también son muy famosas. Hay mucha gente que va a estos destinos, entonces también hay más gente llegando. Entonces, lo primero, chicos, elegir la ciudad. Nosotros os ayudamos en todo. Sí que es verdad que está guay que veáis un poco pues las entrevistas que tenemos tanto en YouTube como en el blog para que veáis un poco a qué ciudad o qué, qué sitio creéis que sería más afín a, a vuestros gustos ¿no? y, al, y al tipo de aventura que queráis vivir. Lo que ha dicho Carmen está súper bien definido. No hay ciudad mejor ni peor. Yo creo que cada, cada una en cada una vais a vivir una experiencia distinta. También es verdad que para, bajo mi punto de vista la experiencia también es un poco en función de la gente que conoces, no en plan along the way, no la gente que vas también hace que la experiencia sea de una forma u otra, pero vaya, que eso, Exacto. el primer paso es elegir la city, y luego ya, eh, pues eso, tema cursos, ¿no? Entonces, eh, en ese primer contacto, no ya quedaríamos, decidiríamos eh, cuál sería el destino, mm el destino ¿no? en este el destino elegido, este caso, elegido uh -huh. sí, eh, el curso, y entonces también ya teniendo los presupuestos, ya podemos mirar escuelas y elegir también la escuela, ¿no? La que más se adecue a pues eh, horarios, ¿no? Es muy importante también eh, elegir el horario bien, el curso y la ciudad. Una vez ahí ya lo tenemos, nada, el siguiente paso, que sería pues el primer paso, ¿no? Por así decirlo, es simplemente rellenar el formulario de solicitud de matrícula hmm. y enviarlo a la escuela. Eh, así de sencillo. Entonces, eh, obviamente en esta, en, este, en esta solicitud de matrícula, aquí hay que rellenar bien pues, todos los datos, no simplemente pues, datos personales, contacto de emergencia... Importante que tengáis el pasaporte renovado, si alguien le caduca pronto y está pensando en lo tiene que renovar y si quiere ir a Australia pronto, oye, renovadlo cuanto antes y una cosa menos. Sí, habrá que adjuntarlo también junto a la solicitud, solicitud de matrícula que enviamos a la escuela, tendremos que adjuntar la copia o el escáner del pasaporte. ¿no? Sí que es verdad que si ha pasado todo muy así de repente y eh, pues todavía estás con el trámite de renovación del pasaporte, pues sí que se puede empezar el proceso de matriculación, ¿no? enviar la matrícula, adjuntar a lo mejor el DNI y avisar de que, tan pronto, que como se tan pronto como se tenga el pasaporte, pues se le envía a la escuela. Esto también es posible, no pasaría nada. Pero bueno, eh, sí, el pasaporte sería lo primero de todo. sí. Y, pues sí. y nada, una vez hemos enviado la solicitud de matrícula, simplemente hay que esperar a que a recibir una respuesta por la escuela, ¿vale? ellos val valoran la solicitud y a los dos tres días eh, pues nos contestan ¿no? con una carta de oferta, que es pues simplemente nos ofrecen la plaza a la, al curso que estamos solicitando. Y, y nada, pues aquí tenemos que comprobar, eso sí, que están todos los datos eh, correctos, ¿no? tanto datos personales como datos pues, de, del curso ¿no? fechas y demás y, y nada, eh, simplemente ya quedaría revisar todo estamos, todo, estamos de acuerdo con todo y ya pues se realiza el, el pago del curso y el pago del seguro médico el seguro médico es muy importante o sea, eh, es obligatorio para todos los meses o toda la estancia de Australia y tiene que dar pagado, que, que, que dar pagado al completo para poder solicitar el visado. ¿Vale? Exacto. No es... sí. y... eh, perdón, había por aquí una pregunta sobre el seguro médico, que si quieres aprovecho y la respondo. Ah, mira, Victoria, dice, ¿hay sanidad pública o hay que pagar mensualmente seguro médico? Mira, Victoria, cuando vamos con visa de estudiante, eh, el seguro obligatorio es el Overseas Student Health Cover, que es OSHC, es como un seguro obligatorio. Nosotros lo tramitamos con la compañía Bupa, que es muy buena compañía, pero hay como 4 o 5 homologadas, ¿vale? Mucha gente a veces que me pregunta, oye, yo tengo un seguro privado en mi país, tal, es válido, te puede valer como complemento, pero cuando solicitamos el visado es obligatorio tener el seguro médico de estudiante contratado, ¿vale? Es, son, el coste son como 45, perdón, 48 dólares mensuales, entonces nosotros cuando os enviamos el presupuesto de las escuelas, como este seguro es obligatorio, también contemplamos ese gasto y os lo enviamos para que lo tengáis en cuenta. Vale. Y también nos ayudamos obviamente a gestionar todo para que no os preocupéis. Exacto. vale Entonces, eso Carmen, una vez el estudiante ha contratado el curso y el seguro médico, ya viene el siguiente paso que es... Entonces ahí visado. ya podemos continuar a lo que es um, el trámite, o la tramitación del visado, ¿no? Eh, ahí ya tienes como medio pie en Australia, diríamos... Uh -huh. Y nada, pues tenemos nuestro propio departamento de visados, ¿no? Y nuestras compañeras de visados, la verdad es que se dedican a eso y son unas súper expertas y eh, van a asegurarse, ¿no? De que todos los documentos que se recolectan para la solicitud de visados quedan perfectos antes de enviar cualquier solicitud, ¿no? Para evitar Exacto. cualquier posible denegación de visado, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que. Eso es un proceso, ¿no? Tiene sus pasos, hay que ir paso a paso. Y, y nada, eh, cuando estás ya con tu, mmm, la colaboradora de visados, ¿no? Por así mm. decirlo, esa persona te va a ayudar a, a, que, a, organizar, sí, exacto. a organizar toda la documentación necesaria, ¿no? Y pues se va a enviar el listado. Eh, hay, ¿Quieres explicar los documentos que, que me necesitas? Claro. Sí, exacto. Mira, no, realmente eh, hay una serie de documentos que tenemos que reunir para la aplicación al visado. Entonces, como bien ha dicho Carmen, tendréis una Visa Manager que se os asignará y os guiarán todo el proceso. Estas personas son expertas en visados, solo hacen que visados, entonces evalúan cada caso del estudiante y ahí adjuntáis la documentación necesaria. Lo más importante es la GT, GTE, que se llama, que es la Carta de Intenciones explicando los motivos por los cuales queremos viajar a Australia. Entonces, Inmigración quiere saber que sois estudiantes genuinos, que se dice que es que queréis ir a Australia, estudiar el idioma o estudiar un FP, un, un curso BED, perdón, y cuando termine vuestra aventura, volver a vuestro país de residencia. ¿vale? Esto luego cambia porque muchas, muchas personas que llegan a Australia, como María en su día o como yo, tal, estuvimos en Australia y luego renovamos visado y nos quedamos más tiempo. ¿vale? Pero ellos quieren ver que las personas... Pues eso, quieren ir a estudiar y luego se vuelven a casa. Entonces, por ejemplo, imagínate un caso de una persona como el de Raísa que nos ha contado. Pues mira, yo tengo X años, he estudiado turismo, eh, estoy trabajando en un hotel de cara al público, pero me he dado cuenta que para poder crecer profesionalmente necesito tener un nivel de inglés alto porque es que si no, no puedo... Eh, optar a otro puesto eh, dentro de mi trabajo, no puedo ascender entonces mi idea es irme a Australia, aprender el idioma sacarme un IELTS por ejemplo para tener un certificado y luego volver a mi país de origen, a Barcelona donde tengo mi familia y tal esto es lo más importante. ¿vale? Luego, si podemos adjuntar cosas, como por ejemplo, un certificado de estudios académico, bien sea bachillerato, universidad, grado medio, grado superior, fenomenal. Si estáis trabajando y podemos adjuntar las últimas nóminas para que vean que sois personas activas laboralmente, esto también ayuda. Si tenéis ahorros y los podemos demostrar, perfecto. Para los españoles no es obligatorio. ¿Vale? colombianos, chilenos, mexicanos tampoco es obligatorio otros países como por ejemplo Uruguay o Argentina sí que tenéis que demostrar 1.650 dólares australianos por mes que vais a estar en Australia, por ejemplo, si vais a estar un total de 10 meses serían como 16.000 dólares en una cuenta bancaria, no necesariamente la cuenta tiene que ser del estudiante puede ser de un familiar directo y no tenéis que entregar el dinero a ninguna parte simplemente mostrar en un extracto que disponéis de ese dinero Vale, pero ya os digo, para españoles no es necesario, pero si lo podemos adjuntar, pues eh, cuanto más, mejor. ¿vale? Entonces, todos estos documentos se envían a la web de, se envían a través de inmigración, se hace la aplicación online y ya toca esperar. Eh, lo que está pasando ahora es que los visados, sobre todo de españoles nosotros aplicábamos y había algunos que se concedían en ese mismo instante o había otros que tardaban una semana pero ahora tienen tal volumen de aplicaciones que hay visados que están tardando dos, tres y cuatro meses, por eso os decimos, oye no os encantéis, si realmente tenéis claro que os queréis ir, me da igual que sea septiembre, octubre, noviembre, diciembre empezar cuanto antes, porque primera las escuelas con todo este boom cada vez están subiendo más los precios entonces cuanto antes los reserves más barato te va a salir y segunda, eh, ostras, qué tranquilidad el hacer todo con tiempo y el poder aplicar tu visado con tiempo sabiendo que si vas a estudiar en octubre y aplicas a tu visado en mayo o sea es que vas a tener el visado con mucho tiempo de antelación y te vas a poder comprar el billete de avión y organizar tranquilamente tu viaje me ha pasado con gente que a lo mejor ha querido a viajar en, en abril y hemos aplicado dos meses antes y ya ha llegado el día de abril y no tiene el visado. Entonces hemos tenido que posponer fechas. Entonces esto es un poco, a ver, se puede hacer, pero ¿qué o necesidad? también ¿no? cuanto antes eh, recibimos ese visado aprobado, ¿no? Pues antes te puedes comprar el vuelo. Que obviamente no es lo, no es lo mismo comprarse un vuelo a Australia eh, cinco meses antes. Dos semanas antes. Que dos semanas que tres. antes. Total, exacto. total, se nota. Sí, sí. Se nota. Sí. Y de sí. todos modos, toda la documentación necesaria para visados. Eh, queda ahí como de un montón, ¿no? Como muchísima, pero la Parece verdad muy... es que sí, mm. pero pues siempre vamos a estar ahí ayudándonos, ¿no? Y a, y a o sea, que no, no, no es tanto el sí, ¿no? Es luego también, por ejemplo, la carta, ¿no? Que es muy importante. Eh, la, nuestras compañeras de visados, ellas la van a revisar, van a revisar que esté todo bien, si hay algo que se debe corregir, pues lo dicen, no, mira, aquí pone esto, pone aquello, para que quede pues, perfecta ¿no? para, claro. para enviar la solicitud. Entonces, sí, la, la la vamos visa a estar manager. siempre, tanto nosotros como la visa manager, siempre va a estar ahí contigo en el proceso de preparar todos los certificados y documentos para dejarlos listos. Sí, exacto. 100% Entonces, el siguiente paso, y si me permites Carmen, eh, lo cuento por el tema del colaborador, es que eh, cuando tenéis el visado aprobado, ahí... Tenéis que comprar el billete de avión. Tenemos convenio con Singapur y con Emirates desde España. Eh, os hacen como un 10% de descuentos dejan llevar una maleta extra. No sé, la verdad es que son que bastante interesantes De todas formas, no tenéis obligación de contratar el, el vuelo con estas compañías. Lo podéis hacer con la compañía que queráis. ¿vale? Entonces, compráis el billete y tenéis que avisar a la visa manager de que tenéis el billete comprado. Y la visa manager os pondrá en contacto con el colaborador en Australia y ahí empezaremos a organizar la llegada. Lo más importante, como sabéis ahora, y con esto del Welcome Pack Plus que tenemos nuevo, os recogemos en el aeropuerto, entonces tenemos que estar al corriente de vuestra llegada, uno, porque para avisar al colaborador que tiene que quedar con vosotros, y dos, porque os vamos a, a organizar el pick-up que se llama, como la llegada. ¿Vale? Entonces ahí os ponemos en contacto con el colaborador y el colaborador os escribirá un mail con todo bien detallado y todo lo que necesitáis llevar o ultimar para aterrizar en Australia. Vale, para, para, para, para llegar allá el primer paso sería reservaros un alojamiento para los primeros días así como Raisa y sus chicos han reservado alojamiento en, un, eh, en una casa vacacional o lo que sea pues la, las personas que viajan solas, hay mucha gente que se va a un hostel en un hostel es muy guay porque vais a conocer a otros estudiantes que llegan como vosotros, están como un poco en la misma onda y es muy fácil conocer gente y hacer amigos entonces, bueno, reservaros unos días en un hostel y durante las primeras 24 horas quedaréis con el colaborador. Y el colaborador será la persona que os recibe. Y pues lo que ha contado Raisha, os lleva al banco a abrir la cuenta bancaria, eh, os da la tarjeta SIM, que también la tenéis incluida gratuitamente con la promoción de las 24 semanas de curso. Y luego eh, os orienta a la búsqueda de alojamiento y de empleo. Lo más importante, el alojamiento. Yo me acuerdo que cuando vivía en Byron Bay, pues estaban los grupos de Facebook eh, interesantes, eh, grupos de... Eh, o páginas webs ¿no? para buscar alojamiento, pero luego también había un periódico local que salía todos los miércoles y siempre había anuncios, entonces los primeros que llamaban siempre concertaban una cita con el casero para ver la casa, sabes entonces son trucos que a lo mejor una persona que acaba de llegar no lo sabe, pero la gente que lleva ahí un tiempo pues controla de esto y se lo puede explicar. ¿no? Y luego también el colaborador es la persona que organiza los eventos en, en las ciudades, y ahora estamos súper contentos porque después de dos años de pandemia por fin vemos de nuevo que todos nuestros estudiantes están llegando de nuevo, que hay eventos, que las cosas son como antes y la verdad es que a mí cada vez que veo una foto de, de las barbacoas y tal digo, ostras, qué guay, porque hablamos con mucha gente y hay mucha gente que se ha esperado años para poder viajar y ahora ver como que gente con la que estamos hablando tanto tiempo están allá es como súper, súper guay, súper gratificante en el fondo, ¿no? Entonces, sí. bueno, por, por ejemplo, eh, esta semana, de hecho, Barbacoa, sé que están anunciando ya que hacen los Better Together en Gold Coast esta semana y en otros destinos. Los Better Together son también eh, eventos con los que, en los que los recién llegados podéis ir a tomar unas birras, a conoceros. El colaborador explica todo sobre la búsqueda de trabajo, cómo funciona, cómo enfocarlo. No sé, como hay unos tips, no, consejos guays que cuando llegamos a un sitio nuevo estamos súper peces, pero a la vez que, bueno. A la, a, la, a la que hablas con más gente y conoces otras experiencias pues parece que sea todo más fácil Sí, la verdad es que cambia mucho el llegar a un lugar mmm, donde el idioma es distinto, eh, que no conoces nada, cambia muchísimo el llegar solo yeah. a, a llegar a tener y alguien. tener esa, claro, a alguien sí. ahí para ayudarte con todo eso y además pues eso, no el, todos los eventos y los grupos te ayudan mucho más te facilita a pues hacer amistades, ¿no? Que luego, que en realidad, pues cuesta bastante cuando viajas solo y no sabes yeah. el idioma. Entonces, yeah. la verdad es que eso está súper, súper bien. Sí, sí. Y bueno, lo de la cuenta bancaria también, porque a mí me pasó, ¿no? Cuando yo me vine, bueno, yo eh, viajé por primera vez, cuando salí de España, me fui a Edimburgo, bueno, perdón, Edimburgo, no a Escocia, y pues ahí eh, yo pensaba que mi nivel de inglés, sinceramente, yo cuando estaba en España, yo creía que mi nivel de inglés era muy bueno vale, de verdad o sea, sí. Pensé que era muy bueno y entonces dije, no, no me hacen falta clases yo me voy, me voy a trabajar directamente claro, yo llegué aquí y, eh, y no entendía nada o sea, se me bloqueó la cabeza, no entendía nada no sabía hablar, eh, me dijeron no necesitas abrirte cuenta del banco pues fui al banco pero yo no sabía <risa> fue un show, yo no entendía con nadie, me pedían documentos, que necesitaba cosas, y yo no sabía cómo hacerlo y la verdad es que fue bastante duro, eh, fueron unos meses muy duros no el estar ahí sola. Yeah. Eh, Ante el peligro. Claro, sin saber, yeah. entonces yeah. pues la verdad es que el colaborador está, está genial, sí, sí. Y bueno, pues también sí. el programa de, de work, el work Ready Program. Ah, ¿no? ah, ¡Ostras! Qué guay que me había se me había ido, sí. lo he dicho al principio y ya está. Sí, claro, sí. entonces eso está genial porque, lo mismo, no cuando llegas al país, que apenas sabes el idioma, o sea, apenas te puedes desenvolver, ¿no? o no tienes esa soltura para hablarlo. Tener que ir a, a buscar trabajo, mmm, es como que te da mucha vergüenza, ¿no? al menos a mí las entrevistas me dan mucha vergüenza siempre, y, y siempre voy a ir como, uff, no entiendes <risa> nada, y no, es fatal. Pero claro, de esta manera, bueno, os explicámoslo un poquito, ¿no? el World Ready Program, eh, una vez el estudiante ya tiene el visado aprobado, ya tiene los vuelos comprados y ya sabe eh, la fecha de llegada a Australia ¿vale? entonces ahí en ese momento eh, nos podremos registrar en el World Ready Program ¿vale? que acabamos de hacer y podremos ver a las empresas con las que hemos creado convenios ¿de acuerdo? y las empresas podrán ver también a los estudiantes entonces eh, se sube el currículum y tal y de esta manera nos aseguramos ese primer contacto con las empresas australianas incluso antes de viajar a Australia entonces está súper bien porque no es llegar ahí y verte como, oh, esto es un mundo nuevo, ¿por dónde empiezo? ¿no? Entonces ya tienes ese primer contacto que te ayudará a tener tu primera entrevista nada más llegar a Australia. entonces eh... Total, que así como ha dicho Raíz sí que es verdad que ahora mismo hay muchas posibilidades, pero bueno, esto también es como un plus, un extra, ¿no? De oye, si puedes conseguir una entrevista desde ya, pues mejor que mejor. Sí, claro. Pues sí, bueno Carmen, estamos ya on time ¿Quieres que respondamos a las preguntas que tenemos? Sí, claro ¿Qué tenemos pendientes? Sí, sí Vale, Leticia dice que ha dicho al principio de todo de algo de 200 dólares? Mira, eh, te cuento eh, Por haber participado en esta charla Todos los que os habéis inscrito Tenéis eh, un descuento especial Al contratar 24 semanas de curso Que son 6 meses Tenéis el Welcome Pack Plus Que incluye la recogida en el aeropuerto La tarjeta SIM, el servicio del colaborador Que acabamos de comentar el Work Job, Job Ready Club y, o el Work Club, la entrevista de trabajo y eh, 250 dólares de descuento en el, en el visado de estudiante, que eso es el 40% del visado. ¿vale? Os aplicamos el descuento en el momento que contratáis el curso. Así que bueno, está genial, una ayudita. Uh -huh. Vale, otra pregunta. Eh, a ver. Catherine Vidal nos pregunta esta práctica, Carmen, ¿hay colaboradores en todas las ciudades? Eh, sí, sí, tenemos colaboradores en todas las ciudades y nada, pues como ya hemos hablado antes ¿no? de los colaboradores, pero pues es gente que lleva ya un tiempo ahí, la mayoría estudiantes o han sido estudiantes y sí, tenemos colaboradores en todas las ciudades con las que tenemos convenido en las escuelas, sí, sí. Exacto. Vale, eh, vale me dicen... ¿Cómo está el tema de poder trabajar en sanidad? En concreto como fisio. Buena pregunta. Realmente eh, cada profesión necesita un tipo de convalidación distinto. Nosotros no las dominamos todas porque hay muchas y es como muy complicado. ¿vale? Pero bueno, quizá eh, tendrías como lograr tu título, no sé en este caso de fisio concreto cómo sería, pero sí que es verdad que te puedo contar la experiencia de un un compañero que estaba viviendo en Sydney y trabajó como fisioterapeuta. Él no tenía el título convalidado, pero su nivel de inglés era alto, entonces pudo empezar trabajando en un hospital y no era el fisioterapeuta oficial o no sé cómo decirlo o principal, pero estaba como de ayudante. Entonces él por esa parte pudo meter la cabeza en ese sector, ¿vale? Luego también, o sea, luego entiendo que para que te hagan un contrato de fisioterapeuta y tal, pues debería de convalidar títulos, pero vaya, cada organismo es distinto, ¿vale? Sí. Luego también eh, el claro, muchas veces queremos como ir ya aquí arriba, ¿no? Pero tenemos que empezar poco a poco. Entonces, obviamente, necesitamos inglés. O sea, si tú sin un nivel elevado de inglés no vas a poder encontrar trabajo de lo que has estudiado en España o en tu país de origen, ¿no? Entonces, es muy importante que aun teniendo por lo que me pasó a mí, no, por, aun teniendo un nivel intermedio alto en España, cuando llegas a ese país, es que se convierte en un nivel bajo casi siempre, muchas veces pasa. Entonces, eh, bueno, yo siempre recomiendo pues empezar con un curso de inglés, ¿no? Que sea de seis meses para coger la soltura y el poder desenvolverte y ya a partir de ahí pues buscar, ¿no? Más hacia, encaminarte hacia, hacia lo tuyo. Lo mismo con los trabajos también pasaría. Total. Vale, y luego nos dicen, es imprescindible tener un máster para conseguir la residencia de ciudadanía. Con un curso BED, ¿qué probabilidades habría? No es imprescindible tener un máster. Cada persona puede aplicar eh, como sea. Hay, es que hay muchísimas vías. A lo mejor para el trabajo concreto que tú aplicas, no tienes incluso la carrera universitaria, pero tienes un curso BED de dos años y además tienes cinco años de experiencia. Hay muchas veces que la experiencia en el sector cubre el tema de los estudios. Pero claro, esto es un mundo aparte. Hay abogados de inmigración que se dedican única y exclusivamente a tramitar este tipo de visados. Cobran muchísimo dinero, eh, obviamente el servicio que dan es muy bueno y son especialistas en ello, vale, pero vaya, te diría que cada caso es distinta. Lucía Ortiz nos dice si la oferta Welcome Pack es solo para este año, vale, para todos los que hayamos entrado sin importar en el webinar para cuándo vayamos. Mira, muy, muy buena pregunta, la, el único requisito es contratar el curso antes del 30 de abril independientemente de cuando, os queráis, cuando queráis viajar. De hecho, nosotros os animamos a que, aunque queráis iros en 2023, hacerlo cuanto antes por lo que estamos diciendo, por el tema de visado, porque luego se retrasa todo. Entonces, ya te digo, no importa cuándo viajes, lo importante es contratarlo durante este mes, que es el mes de, del webinar. Vale. Y mmm, Vale, Carlos, otra pregunta. Dice, simplemente por pura curiosidad, en base a otros estudiantes que hayan participado con vosotros y se hayan terminado quedando en Australia, ¿qué rango de tiempo suelen necesitar alumnos con un nivel de inglés bajito para escalar un poco más en el país y dejar los trabajos no cualificados atrás y optar por trabajos cualificados? Mira, buena pregunta también. Mira, como sabéis, los cursos de inglés general normalmente se dividen en bloques de 12 semanas. ¿vale? Un estudiante puede empezar eh, el primer día de clase, le harán una prueba de nivel y según el nivel inicial le colocarán en una clase o en otra. Y según el ritmo de aprendizaje, podrá ir avanzando de nivel. Las escuelas nos, o, nos suelen comentar que un estudiante necesita entre 10 y 12 semanas para saltar de un nivel a otro. Quiere decir que si tú empiezas en un pre-intermedio, quizás necesitas 10, 12 semanas para el intermedio, 12 semanas más para el pre-intermedio y 12 semanas para el avanzado. Entonces una persona que empieza en un pre-intermedio y quiere llegar a un avanzado, necesitaría nueve meses de inglés. ¿Vale? Esto va en función de cada uno. Hay gente que dice, yo hago seis meses y donde llega, llegue. Perfecto. Pero, eh, es buena pregunta. Eh, todo depende también de la persona, Carlos, porque hay gente que llega y se conforma con el primer trabajo que pilla y hay otra gente que no deja de buscar y buscar hasta que encuentra algo de lo suyo. Yo te diría que depende del trabajo. Por ejemplo, si te dedicas a sanidad, pues no vas a necesitar un avanzado sí o sí para poder trabajar en sanidad porque tienes que conocer a tu paciente y tal, pero por ejemplo si eres ingeniero, eres arquitecto y, y vas a hacer planos, pues obviamente tu nivel de inglés tiene que ser alto, pero es verdad que ahí lo más importante va a ser quizás que tú domines tu jerga, no, tu tipo de, del vocabulario en ese área en concreto, ¿no? que también para ello necesitas un nivel alto, pero bueno, depende de cada persona y cada sector. Sí, la verdad es que sí, porque pues, cada uno lo pide de una manera u otra, ¿no? pero sí que es verdad que teniendo nivel de inglés bajito, eh, pues pasarse un año, un mínimo de un año en Australia, la verdad es que sería lo ideal, ¿no? Entonces, para ello, pues a lo mejor, pues seis meses de general inglés, ¿no? De curso de inglés general, y luego a lo mejor, pues los últimos tres meses de un preparatorio examen, ¿no? Un IELTS, por ejemplo, y así al menos, pues ya te certificas el idioma y luego ya para ese trabajo cualificado, pues eh, te, va a ayudar, te va a ayudar también pero vamos yo creo que sí que cuando se tiene un nivel de inglés bastante bajito mmm, nueve meses de, de curso de inglés no está nada mal pues sí sobre todo por ejemplo también la gente que va más enfocado en como han preguntado antes en tener una residencia pensad que para una residencia a estar a largo plazo sí o sí os van a pedir un ielts un curso hay un certificado de ielts pero certificado con nota alta vale así que bueno Carmen hasta aquí hemos llegado yo creo que hasta el próximo, bien. Nos hemos seguido del tiempo, como siempre. <risa> <risa> el próximo en per desde ya in situ para mostrar bien la ciudad. <risa> sí, exacto. <risa> bueno, chicos, gracias a todos por asistir. Si nos queréis contactar, el mail de Carmen es carmen alonso o carmen solo. Carmen.alonso.youtube.com. <risa> y yo soy laura.youtubeproject.com. Para cualquier pregunta que tengáis, estaremos súper encantadas de contestaros si no podéis escribir a vuestro listener y os responderá a, a todas las dudas. Esperemos que muchos de vosotros queráis ir a Perth o a algún otro destino. Así que nada, oye, un placer. Muchísimas gracias a todos por conectaros y Carmen, gracias a ti por tu tiempo, gracias por tus ti. sabias palabras. <risa> Muchas gracias. Bueno, un besito. Gracias a todos. Muchas Chao. Gracias.